Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a esta junta, vamos a decir, junta académica como las demás, pero vamos a decir extraordinaria porque no es en primer lunes de mes. Era mm, debido sobre todo a cuestiones de agenda y demás del, del conferenciante, eh, de, el que va a ser nuestro compañero del Centro de Estudios Enrique San Miguel Pérez, eh, os agradezco la asistencia porque comprendo que en un puente, de hecho, eh, se ha justificado la ausencia este Manuel González Arzuelo, que está de viaje, y este el médico Calderón, no, Calderón, Manolo, Manolo López Calderón Barrera, que también anda fuera de aquí. Bueno, pues... Eh, para presentar al, al ponente tenemos a nuestro compañero también, Jerónimo de la Hoz, que será el que nos ilustre sobre la persona de quien va a ingresar hoy en el Centro de Estudios Montañeses. Así que le cedo la palabra. Muy bien, pues he dado, dado además mi amistad con él y, y que presentó, bueno, hizo la presentación de mi libro reciente de Artigas también. Pues es un honor para mí, ¿no?, eh, presentarle... Tengo un breve currículum, no voy a leerlo entero para no cansar, pero bueno, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, fue profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Cantabria varios años, posteriormente fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue director también del Colegio Mayor Diego de Covarrubias y posteriormente desde el año 11, 2011 es catedrático de Historia del Derecho en la, y de las instituciones en la Universidad de Rey Juan Carlos donde ha sido profesor titular interino profesor titular secretario secretario de facultad director del servicio de publicaciones director de máster de acción política eh, jefe de inspección de servicios y coordinador de formación o sea una larga carrera en esta universidad ya estos últimos años eh, es patrono y secretario del patronato y Director del Seminario de Estudios Europeos, Diego de Mendoza, de la Fundación Universitaria Española. Eh, ha realizado estancias investigadoras en Edimburgo, en Burdeos, en Hamburgo, en México, en París, en la Universidad de París, en la Universidad Católica de Argentina, en Chile, eh, Valparaíso, Puerto Rico, eh, etc. Eh, exponente en más de 100 congresos y seminarios internacionales, y autor de 200 trabajos científicos publicados. Su último libro, El sol ofuscado, derecho, historia y poder en la literatura y en el cine, la edad moderna, este año 2018. Y no me ha puesto más... O sea que no digo nada más. De sus publicaciones cantabras, algunas son conocidas porque hay que decir que ya, ya en el año 91 dio una charla aquí en el Centro de Estudios Montañeses, siendo presidente Emilio Herrera. Uh -huh. Y publicó en su momento varios artículos que tú podrás citar, alguno de relacionado con, con temas de historia institucional y también de algunos que he leído yo en Internet. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Pues nada más. Yo creo que casi. Si tú quieres citar alguno de esos artículos, pues no los has traído, pero... Es larga la relación, doy fe, ¿eh? <risa> Si os asomáis a las páginas de Dialnet, la relación de publicaciones, libros, larga, artículos, colaboraciones en libros colectivos, direcciones de... y demás, es extensa. Es eso. O sea, podéis entreteneros un buen rato <risa> repasando el elenco. De modo que, bueno, pues ahora nos ilustrará sobre la personalidad de don Ángel Herrera Oria o mejor dicho sobre su visión de España, de aquella España convulsa que le tocó vivir a don Ángel eh, en etapas muy diferentes y bueno pues no está mal tampoco eh, hablar en otras etapas tan convulsas como las, las que nos tocan vivir a nosotros ahora pues ver que lo de las convulsiones no es algo nuevo sino que bueno pues ya tiene muchos tiempos de, de existencia. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, muy buenas tardes a, a, a todos, eh, señor presidente, señores integrantes de, de la Junta Directiva y señores miembros del Centro de, de Estudios Montañeses, muchas gracias por la invitación. En efecto, acudo 27 años de, después de, de, de, aquella, de aquella conferencia, que fue, si no recuerdo mal, sobre la identidad de Cantabria, eh, reflexiones 10 años después ...de la aprobación, poco antes porque hay habido la conferencia... ...y la aprobación del Estatuto, la sanción de Baqueira Beret... ...es de los días finales de, de diciembre de, de, de 1981... ...consideraciones a los diez años de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Hoy vengo con, en fin, eh, con un tema totalmente diferente... ...en fin, gracias a vuestra generosidad, eh, a vuestra presencia... ...pues en pleno lunes 13 de, de agosto, en pleno agosto santanderino... ...en esta sala... ...gracias a, en fin, a los buenos oficios... ...de mi querido amigo en fin, Jerónimo de, de la OZ... ...a quien agradezco... ...la presentación y la gentileza... Bueno, ...gracias evidentemente... ...a la actuación de, de, del presidente... don Francisco Pérez... ...vengo digo, con un tema diferente... ...no me voy a ocupar eh, tanto... ...de un tema... Eh, pues de, ...de contenido político... ...o institucional, aunque sí voy a hablar de política... ...incluso voy a hablar mucho de política... ...don Ángel decía que él era un político a la manera que decía eh, Aquile ratti el Papa Pionce, que era un político, y decía, y el primero de todos, no en defensa de la, de la justicia social, la paz y, y el bien común. Don, don Ángel fue eso, don Ángel en las primeras elecciones que se celebró durante el periodo de la Segunda República, fue candidato de Acción Nacional, aunque no salió elegido eh, diputado y, además, la vocación estricta de un ángel en aquel momento eh, estaba mucho más inclinada, mucho más relacionada con el sacerdocio. De hecho, cuatro años después se marchó a Friburgo de, de Suiza y le sorprendió el estallido de la guerra civil, eh, un levantamiento militar que él condenó. De hecho, lo cuento en sus memorias, eh, no, eh, no fue posible la paz eh, José María Gil Robles, que... Eh, aparecieron unas supuestas declaraciones suyas en París Suar, eh, en donde eh, se unía al alzamiento de, de julio de 1976 de los militares de Marruecos de otros militares en el territorio peninsular en el territorio insular también y don Ángel le llamó a, a, a Gil Robles para felicitarle por su toma de posición y Gil Robles le tuvo que perdón, con, condenando el alzamiento sí, sí, eh, eh, por su toma de posición y Gil Robles le tuvo que aclarar que no, que él no había hecho ninguna declaración al respecto, ¿no? don Ángel ...estuvo, por lo tanto, en fin, aplicación de la doctrina de acatamiento, ¿no?, de accidentalidad a regímenes políticos... ...de acatamiento orden constituido del lado de la, de, en fin, de la institucionalidad republicana. Pero bueno, es decir, desde el, desde el 15 de abril, cuando publicó pues, su famoso editorial El, el, el Debate, eh, una legalidad que luego acató también... y, y 23 días después de la proclamación de 14 de abril... ...el presidente de la Conferencia Episcopal... ...la asamblea de... La ...entonces denominada Asamblea de los Obispos Españoles... ...cuando emitió en fin su nota de 7 de mayo de 1931... ¿no? ...pero efectivamente como decía el presidente... ...yo me voy a centrar más en hablar de la visión de, de España... ...o la idea de España de Don Ángel Herrera... biblioteca de Autores Cristianos en 1976... ...publicó, publicó, editó... En fin, el señor de Simón Tobalino, una, digamos, antología que recogía dentro de las obras completas, que luego pues, eh, se, se han editado, como sabéis, eh, con posterioridad, dentro de la BAC también, de Don Ángel Herredorias, hizo, de Don Ángel Herredorias, digo, hizo una, una selección de, digamos, todo el pensamiento que estaba más centrado en la visión de, de, de España, de, de Don Ángel, con algunos elementos que, efectivamente, cuando decía... ...nuestro presidente, pues, pues guardan una eh, extraordinaria eh, vigencia, ¿no? Eh, en bueno, fin, voy a compartir con vosotros algunas reflexiones... ...sin perjuicio de que luego, evidentemente, entraremos... ...y si ese es vuestro deseo, y el mío, desde luego, en debate o en coloquio... ...acerca de todo lo que aquí yo pueda, pues, intentar aportar, ¿no? Pero, eh, pero bueno, reflexiones de una extraordinaria vigencia... Eh, ...sobre, tanto sobre la identidad de España... Yo recogiendo lo que en dos lugares distintos dice don, don Ángel, yo diría que la definición de España de don Ángel se aproximaría algo así como una tradición política constitucional al servicio del pueblo y del bien común. ¿no? Ángel entendía que había tradición política constitucional en España desde la Edad Media y con un momento muy cenital, un momento muy cumbre con motivo de la sublevación de los comuneros, ¿no? pero bueno, esto... Hablaré un poco hablaré un poco un poco después ¿no? eh, en fin, de la visión que tenía don Ángel de las distintas etapas de la historia de España y en concreto, por ejemplo, de la Edad Media. Bueno, ya voy a empe eh, quería empezar haciendo eh, eh, algunas al algunas consideraciones. Si queréis, de tipo etario, de tipo generacional. Eh, Don Ángel nació en 1886, en los días finales de 1886. Eh, 1886 es el mismo año en que nació Robert Schumann, ¿eh? uno de los padres de Europa. 1886 es también un año que se sitúa en el tiempo, en el eje de la primera generación de eso que cuando yo era niño en, en mi casa, eh, escuchaba y luego durante la, durante la transición, ya digamos final de, de la infancia, yo nací en, en noviembre del 64, cuando finalizó la dictadura, yo tenía 11 años y, y dos días, se llamaba, 300 los demócratas, de inspiración, de inspiración cristiana. La primera generación que... En fin, por, por, por, por digamos establecer algunos eh, elementos, eh, si queréis, eh, convencionales, no tan convencionales como son las dataciones, empezaría quizás con, con Luis Sturcho, que nació en 1871, cerraría con, con Charles de Gaulle o Manuel Carrasco y Formiguera, que nació en 1890, y por el medio pues tendríamos personalidades como Marc que nació en 1873, tendríamos al propio Maritain, que nació en 1882, tendríamos al chile de Gasperi, que me nació en 1881, por citar algunas personalidades de, de especialidad, evidentemente con raza de Nauer, que nació en 1876, el año pasado, por cierto, se cumplió el cincuentenario del fallecimiento de, de, de Canciller de ¿no? en 1967. Eh, en fin. Todo esto es, es, es opinable. Hace poco en, en Zaragoza... Eh, se celebraron unas, unas jornadas que, que, organizó, que, que, que organizó la Asociación Católica de, de Propagandistas sobre el momento actual de la relación digamos España-Antigua o así denominada Corona de Aragón-Cataluña. Eh, yo decía que a mí don Ángel me parecía el, el cántabro más, más importante de la historia. Tenía la de una colega de Filosofía del Derecho mientras decía esto. Han visto, también decía, me pelayo, me ¿no? y esto se lo contaba Jerónimo y me decía los dos, los dos ¿no? Eh, eh, un bueno, canciller me parece en fin la, la gran personalidad política de la segunda mitad de, de, del siglo XX no bueno vendrían después dos, dos eh, don Ángel pertenece a esta generación pero pertenece por derecho propio no solo, no solo por, por, por, por, por, por su obra eh, por su testimonio por la por, por, por, por, por, por, por la, la, la extensión he hablado de la obra en, en singular de, de, de sus obras eh, en, en, en plural por la dimensión de su pensamiento por la fortaleza por el espesor por la por la densidad de, de su pensamiento es que les trató yo, yo no sabía preparando esta conferencia me, me enteré de que don Ángel, cuando en 1945 entra Alberto Martín Artajo en el gobierno como ministro de Asuntos Exteriores, le llama Pío XII a Roma para que, que, que le explique los, los objetivos de, de la decisión que en fin en Madrid se acaba de, de, de adoptar ¿no? en, el, en el seno CDP um, Y cuando llega a Roma, evidentemente, pues va a ver al Papa, le explica monográficamente, muy detalladamente las motivaciones de esa decisión, muestra interés por conocerle quién era el embajador de Francia ante la, ante la Santa Sede. Abro y cierro el paréntesis, ¿no? es decir, nuestra embajada ante la Santa Sede, el Palacio de España, en la Plaza de España, está muy bien, porque la embajada de Francia es el Palacio Farnesio, en el campo de Iffiore, eh, es exento y tiene embarcadero en el Tíber porque los embajadores de Francia ante la Santa Sede iban a ver al Papa en Falúa remando por el Tíber ¿no? Que, ¿no? eso es el colmo de la de la de la distinción ¿no? Remando otro, remando otro. Sí sí remando otro sí no, Embajado, no Mari, ni, ni Maritain remó ¿no? no aparte que nunca fue en Falúa a ver al Papa al, al Papa y, me, a cambio, en el campo de Fiore quemaron a Giordano Bruno. ¿no? A nosotros en la pieza de España, que se sepa, no, no se ha quemado a, a, a nadie. Por cierto, Marieta, me contaba el, el, el, cardenal, el cardenal Pupar. A Pupar le publicamos una cosa en la Fue, o sea, que comparte escatólogo editorial con, con Pupar. Me contaba el cardenal Pupar en el en que era presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. Um, eh, la dificultad de la relación entre Maritén y, y, y, y, y Pablo VI, ya, ya, ya Pablo VI porque Maritén había sido uno de los maestros de, de, de Pablo VI cuando era un, eh, eh, un monseñor extraordinariamente prometedor, el padre Batista, luego se convirtió en asistente espiritual de la Fuchi, etc. Pero entonces Maritén le llamaba a Pablo VI Santidad y, y, y para Pablo VI era terriblemente incómodo que su maestro le llamara Santidad. Y Pablo esto le llamaba a Maritain maestro, y para Maritain era extraordinariamente incómodo que el papa le llamara maestro, ¿no? Entonces, eso generaba siempre... Pupar, que era entonces un, casi un minutante en, en, en, en la curia, pues trataba de mediar entre pues, ¿no? Bueno, prosigo. Ah, digo que la distinción etaria, etaria no, no es menor. Hay una segunda... una Voy a tratar de acortar el cuento. Hay una segunda generación, ¿no?, la que se iniciaría... Como Manuel Jiménez Fernández, que es de 1900, 1896. Terminaría con Miquel Collián en Torre en 1904. Eh, por en medio pues habría personalidades como Ruth Biderhard, que es de 1897. Estarían Germain Poinso-Chapuy y Elizabeth de que son de 1901. Es un dato sabido, pero bueno, yo creo que conviene repetir que la primera vez que Francia tuvo una ministra. La primera vez que Alemania tuvo una ministra, que fue Elisabeth Svarshaub, y la primera vez que Italia tuvo una ministra, que fue Anselmi, las tres tenían en común que eran demócratas de inspiración cristiana y las tres habían peleado en la, en la resistencia. ¿no? Svarshaub pues y Germaine Poinzot-Chapuy son de 1901, Mario Silva George de 1899, y luego vendría la generación final, de la que por lo menos yo he sido más, más, más contemporáneo, que empezaría con Joseph Klaus en 1910, terminaría pues, con personalidades como Jean Le Canouet, como Gilbert Drick, como Baren Wieshubel, como Richard von Feyenck, ¿no? que fue presidente federal alemán entre 1985 y 1995, después de haber sido alcalde, de, Perdón, 1984 y 1994 había sido alcalde de Berlín, el primero cristiano demócrata entre 1989 y 1994. Bueno, todas estas distinciones no etarias eh, eh, obedecen eh, para mí o, o tienen importancia en esta Conferencia esta, en esta presentación para mí sin perjuicio de lo que luego eh, podamos, podamos hablar al respecto porque ubica muy bien a don Ángel Herrera o el pensamiento de don Ángel Herrera o su sentido de la acción o sea, eh, don Ángel Herrera -Oria es inseparable de, del concepto acción el término accionar no, es un, no era un pensador o un filósofo bonito, de los que pisaba moqueta, y es decir, que le mandan a Málaga de obispo y resulta que hay un problema de analfabetismo en los pueblos, pues monta las, monta las escuelas Capilla, por ejemplo. ¿no? Una cosa tan genial como las escuelas Capilla, en donde en cuatro años se había alfabetizado pues, a 30 o mil personas. ¿no? Don Ángel era un hombre eh, que, pasaba, que pasaba la acción. ¿no? Pero él está en la encrucijada de, digamos, dos tradiciones que alumbran el sentido de la presencia de los católicos en la esfera pública, de la presencia de los católicos en política. La primera tradición a la que quizás, por, por razones etarias, de Urángel pertenecía más, la de Maritel, la de Marseillers, que es una tradición de origen francés, pero que viene de dozaná que viene de la Menée, que viene de, de, del siglo XIX francés o eh, el entendimiento... Del Estado de Derecho, el sistema democrático, el régimen democrático, como el, el sistema político más querido por los cristianos o que más se acomoda o que más se as, a, a, asemeja o, o que mejor de manera eh, más fiel traduce el ideal evangélico, esto que va a decir luego eh, Maritán, ¿no? De, de, de la democracia será cristiana o no será, la democracia debe su existencia al cristianismo, la génesis de la democracia es evidentemente evangélica. Es decir, la idea de que el Estado de Derecho traduce ¿no? los afanes cristianos en la esfera secular y, por lo tanto, de lo que se trata es de abrazar el sistema democrático y, digamos, en un contexto plural, competir, aspirar a ganar elecciones, aspirar a crear un discurso, por denominación de la época, de, de masas, que permita acceder a las responsabilidades de gobierno, eh, es, un, es un planteamiento además reavivado durante la segunda guerra mundial eh, eh, con una derivación italiana muy importante a través de una figura como el Chile de Gasperi y ¿no? la reunión del comento Camaldoli en 1943, la semana de julio de 1943 donde Gasperi re, re, re, redacta eso que se van a llamar las ideas reconstructive, no las ideas reconstructoras de la democracia cristiana y otra tradición que hunde su raíz Uh, en la Reu Novaro, en 1899, es decir, la, toda gestación de la doctrina social de la Iglesia, que sin perjuicio de reconocer, digamos, la institucionalidad democrática, digamos, democrática liberal o Estado de Derecho en su forma liberal decimonónica existente, lo que aspira es a una transformación, a una refundación del Estado desde bases cristianas. ¿no? ¿Qué es que realmente el ideario que va a animar a la segunda y sobre todo genera, tercera generación que estaba ahora eh, enunciando eh, la generación que por hablar digamos de, de, de, de, de, de grandes figuras eh, pues eh, eh, representarían en España Josep Doset en, en, en España a Joaquín Ruiz Jiménez, en Italia Josep Doset y los dos de 1913 en Italia, Aldo Moro. En Venezuela, Rafael Caldera, los dos de 1916. Don Patricio Elwin, en, 1900, en 1918, muerto muy recientemente. Tuve la fortuna, que os cuento alguna historia, de tratar eh, extensamente, además, a, a, en Chile, a, a don Patricio. Um, eh, es una generación uh, que madura políticamente en la resistencia, algunas de estas figuras, Pablo Emilio Taviani, nacido en 1912, el propio Dosetti, van a ser líderes de la, de, la, de la resistencia, igual que lo era Gilbert Dris, no En fin, el año que viene se cumple el 75 aniversario de su asesinato por la Gestapo en la Place Bercourt de, de, de, de, de Lyon. Y lo que está un poco en, en debate para esta generación es si esa digamos transformación del modelo Estado debe realizarse a través de las instituciones, ¿eh? eso que llamaba Dosetti la revolución a través del Estado, ¿eh? planteamiento muy dosetiano, hay que tener en cuenta que Dosetti había sido como partisano además partisano sin armas Benigno era su nombre de guerra el único partisano sin armas de que hay noticia de historia era el líder de los partisanos en la Emilia Romagna ¿no? un, un, un demócrata de inspiración cristiana Emilia Romagna con el país de Gales sabéis que es la región más de, de, de izquierda en su comportamiento político su comportamiento electoral de Europa en el país de Gales el Partido Laborista solo ha perdido, todas las elecciones que se han celebrado solo ha perdido las administrativas del año 2007. ¿no? El Gales, más votado de la historia es en Eure Bevan, que fue el ministro que creó con Atria la, la, la Seguridad Social, etcétera. Bueno, eh, regreso, regreso al planteamiento dosetiano ¿no? de, de, de la revolución a través del Estado, un Estado hacia el que tiene enormes, eh, enormes, enormes prevenciones eh, eh, herrera, herrera oria. No es extraño, Abro y cierro el paréntesis de Dossetti, que como sabéis fue el vicesecretario general cuando De Gasperi monta la democracia cristiana a partir de 1943. Finaliza la guerra, Dosetti se convierte en 1945 en el vicesecretario general. Hasta, en fin, el dramático Congreso de Nápoles, en que, en que ya se enfrentan las dos visiones. De Gasperi le gana Dosetti 60-40. Pero de gasper iba a demitir muy poco después, cuando no es capaz de sacar adelante la reforma de la, de la ley electoral. Y Dosetti también abandona la política para abrazar el sacerdocio. Funda una congregación, la pequeña familia de Santa María de la Anunciación, y se va a Tierra Santa. Y solo regresa de Tierra Santa a Italia cuando Berlusconi está a punto de ganar Ahí. las elecciones de 1994. Entonces regresa Dosetti con toda la legitimidad ¿no? de los eh, combatientes cristianos de, los, de, de, de la Segunda Guerra Mundial, recorre Italia, bueno, en fin... En fin, una, un episodio de historia no especialmente eh, estudiado y verdaderamente eh, precioso. Eh, los dos grandes historiadores, los dos últimos, bueno, todavía es importante Agustino Giovannioli, pero bueno... Eh, de, de, de este periodo de historia de Italia, Pietro Scopola, Maestro Scopola y, y Leopoldo Elía entrevistaron en 1981 a Dosetti y a Giuseppe Lazzati, que después estaba de en un campo de concentración, sobrevivió, se convirtió en rector de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. no Podríamos hablar de importancia histórica de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de, de Milán. A, y le preguntaron a Dosetti, digamos, sus planteamientos su políticos, de dónde, de dónde provenía, ¿no? si de la lectura de Maritain, de te dijo una cosa maravillosa, que él se había hecho cristiano y demócrata de inspiración cristiana hablando con sus padres en la cocina de su casa. Y que a Maritán no lo había empezado a leer hasta después de la Segunda Guerra Mundial porque se lo habían recomendado algunos de sus compañeros en la Comisión Constituyente Italiana. Bueno, yo digo, Herrera Oria, estoy dispuesto a defender y de manera además sañuda y vemente... Eh, está un poco en la encrucijada, como el propio Montini, eh, su querido amigo y luego Papa, el hombre que, en fin, el Papa que le creó cardenal. Eh, eh, en esa visión del cristiano, digamos, como levadura y sal, eh, en un contexto plural, eh, digamos, en esa visión sumaniana, por así decirlo, ¿no?, de, de sus compañeros de generación... Pero yo diría que Herrera, y luego yo voy a, en fin, voy a leer algunos fragmentos de su ideario en el ámbito social, sobre todo en el ámbito económico, las cosas que Herrera Oria decía del capitalismo, de la economía, ¿no? Dentro de Herrera Oria, digamos, ese fuego, ¿no? Si habéis leído el, el diario de un cura rural de, de Bernanos, ¿no? O visto la película de Robert Bresson, ¿no? Cuando el cura de Torsí, el cura que instruye al, al, al, al, al cura que protagoniza la novela, le explica lo que fue para los curas jóvenes la un novarum, ¿no? dices que ardíamos por dentro o sea, lo que fue la lectura de Novaro en 1890, lo que pasó en el mundo ¿no? Cuando, a, a lo mejor nos parece muy obvio, ¿no? pero que el Papa de Robi en, en 1891 hablará de las cosas que decía renovaron, las cosas que hizo la doctrina social de la Iglesia ¿no? bueno, yo diría que Don Ángel está en esa encrucijada bueno uh, y por lo tanto de oposición al totalitarismo bajo todas sus formas porque se habla mucho uh, de los tres sermones que pronunció en julio de 1943 en la Catedral de San Lamberto de Münster, el león de Münster, ¿no? el obispo Clemens August von Gallen, al que luego convirtió en, en cardenal Pío XII un año antes de que de que se muriera. Pero no se habla del triduo que predicó a unos metros de aquí en mayo de, del mismo año, don Ángel Herrera, en torno, es decir, ¿qué pasa? Mensaje de Navidad de Pío XII de 1942, una cosa verdaderamente gloriosa, cuando empiezan a llegar a Roma las noticias de las barbaridades que están perpetrando los nazis, es decir, sale a, al encuentro el Papa con un mensaje de defensa de la integridad, de la vida y de la dignidad humana, que Don Ángel reproduce en la iglesia de Santa Lucía, cinco meses después, dos meses antes de que lo haga Von Gallen en Alemania, lo que hizo Von Gallen en Alemania tiene mucho mérito, ¿eh? Alemania estaba en guerra, bueno, España era no beligerante, ¿eh? la división azul, eh, el decreto de, en fin, del de general Francisco Franco retirando la división del frente, eh, si no me equivoco, de 12 de octubre de 1943. O España no era neutral, era no beligerante. Es decir, decir las cosas que decía Don Ángel aquí en mayo de 1943, en fin, ¿eh? Eh, no las decía, no las decía cualquiera, ¿no? Bueno, um, claro, don Ángeles también, hablaba de Bernanos, ¿no? De, en fin, de la generación de Bernanos. bueno, Bernanus murió en el, el 48, había nacido, se metió en el 1682. Eh, eh, eh, de los diálogos de Carmelitas, ¿no? Que luego llevaron al cine Brugbergieri y Agostini, ¿no? La idea de que los cristianos son, yo soy cristiano también, en fin, somos eh, ciudadanos de otra patria. ¿no? En el juicio, ¿no? Y cuando dice dice el fiscal, ah, que sois ciudadanos, a que a las monjas Carmelitas de Compién, que sois ciudadanos de otra patria, eso quiere decir que os sobra una, ¿no? Bueno, y dice, hermano, le dice la priora, ¿no? Que en la película interpreta a Lida y ¿no? La gran actriz, eh, la baronesa von Altenburger de Pola dentro de dos años cumple el su nacimiento y, y dice, le dice la priora, le dice al fiscal, bueno, ¿y con qué autoridad? Dice, no, dice, ¿y, y tu alma inmortal? Y dice, no, es que yo soy el guardián del alma de la República. ¿no? Dice el, el fiscal, estamos en pleno terror francés, ¿no? Hay gente a veces que, en fin, se convierte en el guardián del alma de la República, ¿no? Parece hablar en nombre del alma de la, de la República, ¿no? Bueno, pero voy al, al tema de, de, de España. Um, bien, don Ángel empieza por, reaccionar, por, por, por, perdón, por reflexionar sobre cuatro conceptos a los unidos eh, y bipartidos, que son los de nación y estado, patri, patriotismo y ciudadanía. Bien, don Ángel entiende que entre nación y estado hay una gran diferencia, porque... Eh, eh, el Estado es una noción jurídica, mientras que la nación, es una unidad mucho más compleja, dice don Ángel, supone unión intelectual, unión afectiva, pasado común, comunes propósitos y, en cierto modo, un alma colectiva. Además, la nación dispone de un espíritu que se manifiesta en las instituciones jurídicas, en las creaciones artísticas, en la lengua, en la literatura, en los usos y costumbres de la vida ordinaria, dirá don Ángel, la nación es, en definitiva, un producto histórico. El Estado es un constructo jurídico, la nación es un producto de la historia. Porque España es una nación? Pues porque es un producto de la historia, es una consecuencia de la historia, ¿eh? Eh, nutrida por todos estos elementos que enumeraba don Ángel, ¿no? y en cuanto a la diferencia entre el patriotismo y la ciudadanía, dirá don Ángel que patriotismo siguiendo al doctor Angélico, ¿no? Santo Tomás es una forma de piedad y la piedad es una virtud especial de la justicia cuando hablo de filosofía, en fin, sin perjuicio de que os miro a todos miro especialmente al a, a, a que el filósofo de guardia, don Alfredo Alonso aquí presente, por si digo alguna barbaridad ¿eh? cuyo caso podrás, Alfredo, arrojarme está en está fin, cualquier objeto contundente a tu alcance, yo naturalmente lo esquivaré como medio me ...vocacional ¿eh? de, del equipo galés de rugby, ¿no? Bueno, del equipo irlandés que es el que este año ha ganado el Gran Islam. Bueno, de tal manera que el patriotismo se convierte, dice Don Ángel, en un culto reverente que tributamos a los seres de quienes precedemos. Bueno, yo creo que esta noción de patriotismo está bastante bien, ¿no? El culto a las personas de las que procedemos, bueno, yo creo que esto es una cosa que dignifica... Pero la ciudadanía, en cambio, consiste en el deber de todos los integrantes de una sociedad de, de, de cumplir con las obligaciones que, por el mero hecho de pertenecer a la sociedad, a esa sociedad nos impone con el fin de contribuir a la consecución del bien común. ¿no? Ese bien, ¿eh? que en definición de Juan XXIII, es el conjunto de las condiciones sociales que permiten el desarrollo íntegro de las personas. ¿no? Apache en in, interri, in ¿no? O, en el pensamiento de Maritán, un bien integral que es, es un bien común y común al todo y común a las partes también, ¿no? La idea de que la comunidad no puede separarse de la persona porque la comunidad es una persona integrada por personas, ¿no? Que es lo que se llama la norma personalista de, de, de, de, de, la, de la acción, ¿no? eh, eh, El bien común en el pensamiento de Don Ángel digamos que está coronado por dos bienes supremos ¿no? que son la unidad y la paz ¿no? eh, bueno, antes iba a hablar ahora de en fin, los reparos que le merecía el Estado a don, a don Ángel no voy a cansaros en este sentido, lo que evidentemente don Ángel piensa a ver, es decir eh, dice en, en, en la vida de, de Galileo de, de Bertolt Brecht ¿no? para que en todas las citas no sean de pensadores, digamos, de inspiración cristiana, Bertolt Brecht no era en absoluto, ¿no? entonces tenéis la película de, de los seis sobre, sobre Brecht. Decía, desdichada aquella época de la historia en que hay que reiterar lo obvio. Lo que yo voy a decir ahora, por lo tanto, es una obviedad. Eh, pero los derechos y las libertades que tenemos las personas, eh, los tenemos por el mero hecho de ser personas. O sea, eh, no se los debemos al Estado, ¿mí? Estado lo que lo que hace es reconocerlos y garantizarlos a través de una efectiva tutela judicial. Por el mero hecho de nacer tenemos los derechos. No, no es una concesión graciosa del Estado. Y mucho menos el Estado puede inventarlos o fabricarlos. Me acuerdo que hace unos 40 años un eminente catedrático de, de, de filosofía del derecho quiso incluir en la relación de derechos fundamentales el derecho al turismo. El turismo es una cosa que está muy bien, eh, está muy bien, ¿eh? Eh, hacer turismo, pero incluirlo entre los derechos eh, fundamentales, es decir, acaso no, por así decirlo, desprestigia o desacredita o frivoliza, ¿no? el núcleo de lo que son los derechos fundamentales, ¿no?, es decir, a Don Ángel, claro, Don Ángel, fijaos de lo que es perfectamente contemporáneo Don Ángel, ¿no? del nazifascismo-stalinismo, ¿no?, lo digo, de, como dirían en Argentina, de taquito, de, del tirón, porque es lo mismo, ¿no? Hay, en fin, Hitler y Stalin, vidas paralelas, que explica muy bien por qué Hitler es Stalin y Stalin es Hitler, ¿no? Y también, de, en fin, lo sabéis todos, pero el primer estado que reconoció la Unión Soviética fue la Italia fascista de Mussolini. Es una cosa... Eh, que es una cosa, es decir, perfectamente perfectamente lógica, en fin, eh, eh, eh, va casi de, de su ¿no? Bien, eh, siguiendo la Pache en in Interris, don Ángel hace suyo los planteamientos de la Pache en in Interris, cuando habla de cuáles son los presupuestos uh, sobre los que se debe levantar, eso que llamaba ya en el mensaje de Navidad, pero en 1944, que es el que dedica a la democracia, a Pío XII, la verdadera democracia, ¿no? que son la justicia, la verdad, la caridad y la libertad. Sin una sociedad y estas cuatro cosas, en fin, vivimos en el mejor. Verdad, justicia, caridad y libertad. Vivimos en la mejor de las sociedades posibles. Verdad, justicia, caridad y libertad. Eh, pero don Ángel recuerda que antes de Juan XXIII, con el que se llevaba muy bien y se adoraba mutuamente, ya dice León XIII en la Graves de Comuni, que la democracia debe aspirar a ser un régimen o gobierno en el que la autoridad se ejerce principalmente en beneficio de las clases más necesitadas. O sea, el régimen democrático, el sistema democrático, no es neutral, ni aséptico, ni imparcial. Su prioridad son los más necesitados, o en palabras de Pablo VI en la Semana Social de Caen, la autoridad, la autoridad imparcial y fuerte no tiene preferencia sino a favor de los más débiles. Bueno, esto forma parte de la verdad, forma parte de la justicia, forma parte de la caridad y forma parte de la libertad. No, si no esto es caridad, no. Es caridad, pero es verdad, es justicia y es libertad. ¿no? Esto es el pensamiento, digamos, esta es la visión de Nación, Estado, Patriotismo y Ciudadanía de Donald. ¿no? En cuanto a la visión social, social y, y, y por lo tanto también económica, digamos de las fuerzas, de las fuerzas materiales que tiene que tiene eh, don Ángel. Eh, bueno, don Ángel dice una cosa. que Dices, bueno, pero esto es lo de la, lo de la, en fin, los tres eh, sustratos eh, eh, de legitimación de toda forma de poder beberiano. No, dice don Ángel toda legitimidad de origen, legitimidad de, ori de ejercicio, no. Dice don Ángel que a él le preocupa que en el, en, en, digamos, en el foro democrático hay un gran debate en torno a los orígenes de la legitimidad. Pero no se debate tanto en torno a los fines. Y que ese es un argumento que esgrimen siempre los enemigos de la democracia para, para socavarla, ¿no? este argumento de los nazis en el final de la Alemania de Weimar y de que os sirve una constitución si hay 6 millones de parados todo lo que la importancia de, en términos beberianos la legitimidad de, de, de ejercicio eh, luego venía la tercera dimensión de legitimidad que era carismática pero esa ni más Weber supo como supo como cómo explicarla ¿no? en política que es el el, el, el, el carisma, ¿no? A mí me parece bastante difícilmente explicable. O será porque, en fin, me parece que de los carismas en política, en fin, del estilo caudillista hay que huir, ¿no? Y del populismo, bajo todas sus formulaciones, hay que huir, ¿no? De Gasperi, Schumann, Adenauer, Jean Monnet, por Henri Spa, los padres de Europa no eran personajes carismáticos, ni guapos, ni. ¿Sí? ni siquiera destacaban por ser grandísimos oradores eran muy correctos oradores pero no eran unos oradores arrebatadores ¿no? y sin embargo ahí está su obra yo diría que los ciudadanos europeos todavía vivimos de lo que hicieron aquellos hombres ¿no? decir, porque tanto el Estado Social como la interacción europea y las mejores etapas de la interacción europea pues son la consecuencia del trabajo de, de, aquellos, de aquellos hombres ¿no? bueno bueno um... Eh, dirá, dirá don Ángel ¿no? de las relaciones económicas mm, que ha habido una realidad en el siglo XIX a lo largo de las revoluciones industriales él es perfectamente contemporáneo de, de, de la tercera en donde la realidad económica, dice don Ángel ha sido ajena al orden moral digamos, el orden, el orden político de, del liberalismo decimonónico él es perfectamente contemporáneo del marxismo ideal, dirá marxismo que la realidad económica se identifica con el proceso dialéctico ciego de la realidad material única y existente y el objetivo supremo es la ley suprema de la vida del hombre. El objetivo económico, perdón, es la ley suprema de la vida del hombre. Y don Ángel dice, únicamente la posición cristiana es la que entiende la vida económica debe someterse a las leyes de la moral de manera que el bien económico en sí no es más que un medio, no un bien último absoluto. En este sentido, la propiedad para Don Ángel resulta necesaria para la autonomía personal y familiar, la propiedad privada. Pero dice que hay una forma de civilización más alta que es el progreso de las formas de propiedad común. Porque dice que la propiedad privada en el fondo es unas exigencias, limitaciones intelectuales y morales del hombre. Me diréis que es la propiedad común, Enrique. Os preguntaréis. Don Ángel pone un ejemplo. La seguridad social en todas sus formas es un género de propiedad común. Los estados modernos además dotan a los ciudadanos de bienes inmateriales, entre los cuales figuran en primer término la educación y la formación del espíritu asociativo y el orden económico, la capacidad técnica. Es decir, eh, todo esto que se llama el estado social, el estado del bienestar, la conversión de la asistencia sanitaria, de la educación, de eh, no no en no en, en, en, en bienes o en servicios. Yo me da una rabia cuando a veces me, colo me, me, me, me cruzo con algún colega en la facultad, y me dice, que ¿vas a ver a los clientes? <risa> que era una broma, Enrique, digo, con eso ni en broma, si hubiera dicho Ángel, ¿qué haría contigo? No? Claro, nuestros estudiantes no son clientes, son primero que todo nuestros hermanos a los que amamos. Y somos el regalo que la sociedad pone a nuestra disposición para servirla, para transformarla y para quererla a través de nuestros estudiantes, primer deber de un profesor es querer a sus estudiantes, no transmitirles conocimiento, que también transmitirlos de una manera exigente, ¿eh? Ya en el momento en que superan tu asignatura ya es solo quererles. ¿eh? Pero mientras los tengas en actas, quererles y exigirles, ¿no? Claro, porque, bueno, decir, estamos hablando de un conjunto, de, que, que el ejercicio de ese conjunto de derechos, ¿eh? que como tales derechos además se gestan gracias a que el funcionamiento del Estado se impregna de esos valores cristianos de esa visión cristiana de esa visión fraterna, en verdad justicia libertad y caridad se convierte en otra forma de propiedad eso que dijo eh, una ministra del gobierno de España que yo pensé, esta mujer no volverá a ser ministra nunca y es verdad, no volvió a ser ministra volvió a ser ministra y vicepresidenta del gobierno dicho sea con el máximo respeto de que, de que lo que es público se distingue porque no es de nadie o sea, esto, si esto no si esto escucha don Ángel que era un hombre, en fin, quienes lo conocieron podrán atestiguar, entre otras características de muchísimo carácter es que lo público es de todos las aceras es esa propiedad común, es esa forma de propiedad mucho más exigente que la propiedad privada porque la propiedad privada ya se guarda cada uno pero es mucho más difícil de gestionar lo que nos, a todos nos, nos pertenece, ¿no? bien um, respecto al sistema económico dominante no me quiero alargar um, eh, eh, cómo ve el capitalismo don Ángel Dice el capitalismo liberal condenado por la iglesia no tuvo entrañas no conoció más ley que la ley de la codicia Consideró el trabajo como una mercancía cotizada en el, trabajo, en el mercado libre y sometido a la ley de la oferta y la demanda. El capitalismo compraba trabajo al precio más bajo posible como podía comprar carbón o hierro. El capitalismo liberal engendró la lucha de clases. fuente al sentido padre del socialismo y del comunismo. Y el hecho de que los estresos y vicios del sistema capitalista deben su origen a haberse apartado del mundo económico-moral cristiana. Dice también, no poco en favor de la obra de la Iglesia. Este es el que alguno ha dicho, en fin, en fin uno es libre eh, casi libre de, de decir y no, digamos, escribir lo, lo, lo, lo que quiera ¿no? y, de, en fin, y de gestionar su... Ignorancia enciclopédica de la mejor manera posible. Ha ¿no? calificado a Don Ángel poco más o menos que en fin, de un bardo, calificado como un bardo del franquismo, de la dictadura, en fin. Bueno, es decir, este es el planteamiento social de Don Ángel, esta es la visión social de Don Ángel. Por otra, mente, por otra parte, perfectamente contemporánea de creadores, por ejemplo, todos los directores del neorealismo italiano uno quiere saber cómo es la visión cristiana de las relaciones sociales, pues que vea Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica, que vea Milagro en Milán de Vittorio de Sica también, que vea Paisal Roberto Rossellini, que vea Roma Ciudad Abierta Roberto Rossellini, que lea Moriak, que lea Bernanos, que lea Graham Green que en fin, las formas de creación en el segundo y tercer cuarto del siglo XX están muy decisivamente eh, protagonizadas eh, por figuras ah, que incorporan todo este pensamiento. Al final de la ladrón de bicicletas, cuando... En fin, si alguien no ha visto el ladrón de bicicletas, no voy a hacer yo un spoiler, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Y no, dice, no, y el niño y el padre salen ¿no? a la inmensidad de la ciudad ¿no? con la confianza en que todos, digamos, eh, todas sus cuitas... Eh, se superarán cuando una nueva filosofía inspirada por el amor y la civilización del social cristianismo se implante, ¿no? Así finalizaba Vittorio de Sica, eh, ladrón de, de bicicletas, ¿no? Bueno, y ya por fin, ¿eh? ya uh, para, en fin, no poner término a, a, esta, a esta intervención, es un colega mío mexicano que cuando digo ya por fin y para terminar la, la conferencia me queda todavía como una hora, ¿no? Entonces, que es una especie una especie de estrategia que utilizo para tratar de ganar la atención por última vez. Quiero que se confunde por cinco minutos, pero en sentido inverso, ¿no? En serio. Ya para eh, eh. Bueno, eh, España, ¿no? Eh, eh... Bien, para Don Ángel hay dos grandes momentos, digamos, eh, uno fundador y otro refundador, ¿no? De su visión de España. Uno es la monarquía visigoda... Otro es el estado de los, de los Reyes Católicos. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? los visigodos y por qué los reyes católicos? Bueno, la unidad y la paz, ¿no? eh, Hablaba antes, ¿no? Como, en fin, como, como el colorario ¿no? de, del pensamiento de, de Don Ángel, ¿no? Que eran esas personas hay personas, uno tiene la fortuna de conocer en su vida personas en donde eh, la duda que te queda es de si es una inteligencia coronada por la sensibilidad o una sensibilidad coronada por la inteligencia o la inteligencia y la sensibilidad se coronan a sí mismo mutuamente, ¿no? Yo creo que era el caso de, de, de don Ángel, ¿no? Pero, eh, eh, claro, es decir, los pues, visigodos y los reyes católicos, la unidad, y muy importante para don Ángel, la superación de los intereses particulares. Eh, yo, en fin, tenía tres años y medio cuando el 28 de julio de 1968 murió don Ángel y evidentemente no, no le llegué a tratar, eh, sin mi tío Manuel, o iba a saludar mi, mi, mi, mi padre, pero en fin. Y, pero sí que me ha hablado mucho de él, don Ángel Berna, que fue el director de la Fundación Pablo VI, la madriña Fundación Pablo, Pablo VI, don Ángel Berna, vivía en el Pío XII, el director del colegio mayor Pío XII, Pío Pérez de Vargas, que catedrático de Hecho Civil, ya fallecido, era un querido amigo y colega, y tuve, mucha, tuve la oportunidad de hablar muchas veces con, con don Ángel Berna sobre don Ángel Herrera, además don Ángel Herrera, si no me equivoco, en sus últimos años de su vida, pues vivió ahí, en una habitación, en el Instituto Social León XIII, es decir, en el patio donde está el Pío, Instituto Social de León XIII, yo creo que él tenía la habitación, no sé si... Ya no sé si en el, en el, en el PIO o en el Instituto Social, en la Residencia Postgraduados PIO 11, pero bueno, hacía mucha vida eh, en el PIO 12 y con, y, con, y, con, y con Don Ángel. ¿no? El énfasis que hacía Don Ángel en sus años finales, que estuvieron muy intensamente eh, dedicados a meditaciones sobre temas sociales, en la superación de los intereses particulares. Pero si entonces, si superación de los intereses particulares en la esfera pública y en la esfera personal, la superación de... En fin, de todo eso que he considerado Ángel que, que, que a los seres humanos nos empobrece, ¿no? Empezando por el egoísmo, ¿no? Por el yoísmo, ¿no? Tan común, en fin, eh, sea, da culpa en la vida académica, ¿no? La vanidad académica, ¿no? Horrorosa, ¿no? Eh, absurda, ¿no? La soberbia, el, eh, en fin, todo lo... Eh, eso, que me decía un, una vez, en fin, un querido amigo, un político chileno, dice, pero es que que las primadonna, ¿no? En España la expresión que somos peores que las folclóricas, ¿no? La superación de, del egoísmo. Entonces, claro, don Ángel escribía cosas, eh, decía, escribía cosas maravillosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo importante que era el amadís de Gaula, ¿no? La novela de caballerías es española, porque el caballero de las novelas de caballería en España era un caballero al servicio del bien común, al servicio de la corona, no era... Como la, tabla, como la tabla redonda o los pares de Carlomagno, una especie de fraternidad de ególatras... Eh... Eh, encantados de haberse conocido y la visión de, la visión de don Ángel, ¿no? Y, y que nunca peleaban al servicio del bien común, sino al servicio de sus propios objetivos. Hombre, yo creo que los cabellos de la tabla redonda, esto de querer encontrar alegría Grial y tal, en fin, no era un pequeño cometido, ¿no? Pero bueno, la idea de, de hasta qué punto dignifica el servicio al, al, al bien común, ¿no? Y luego, claro, lo que decía, vamos, a Ángel le fascinaba la Edad Media, porque decía que era el momento de historia en que se daba el auténtico pueblo, ¿no? es decir el surgimiento Ángel fascinaba por ejemplo eh, eh, eh, las cortes no él sí, ¿no? enraizaba él eh, enraizaba digamos la tradición representativa española en, en, en las cortes no ¿Verdad que, es decir, la Magna Carta es 20, 28 años posterior en el tiempo a las primeras cortes, en donde sabemos, con el Ectis Quibibus, el Singulis Quibitatibus, que asistieron representantes elegidos por las ciudades, eh, que son las de León, en la Curia Plena Extraordinaria de León de 1188, probablemente en la Curia Plena de Benavente de 1164 ya hubo representantes de las ciudades, ¿no? pero bueno, el primer parlamento inglés se reunió hasta 1230, ¿no? ese era el pueblo en acción, digamos, en las cortes, del reino de Aragón, de los condados catalanes cuando en virtud del privilegio de la unidad en 1983 cao tiene que ceder el rey Pedro les concede la facultad de reunirse anualmente en 1283, a finales del siglo XIII, bueno, considerando lo que, aunque no se trate de territorios especialmente extensos, lo que se tardaba en ir y venir desde que se constituía, eh, prácticamente las Cortes funcionaban de manera permanente mucho antes de que en la petición de derechos al juez, en 1628, y Ping y Cromwell, etc., le formularan esta petición, nada menos que casi cuatro siglos antes, al rey Carlos I Estuardo, ¿no? Luego, un dato muy interesante a uh, mi modo de ver, es decir, a, a los reyes católicos le importan a Don Ángel porque son mantenedores inteligentes de libertades y fueros municipales, gremiales y regionales, que aplican un sentido descentralizado, descentralizado que no destruye fijas instituciones que nos ordenan. Vamos a ver cómo Don Ángel no es un enemigo de las regiones o, de, o del sistema autonómico, ¿eh? en absoluto. Luego vamos a hablar de, de eso, evidentemente, ¿eh? es decir... Eh, don Ángel, bueno, o sea, claro, es, es muy tentador no hacer historia contrafactual. Hay un historiador escocés, Neil Ferguson, que se está forrando haciendo estas cosas. ¿Qué hubiera pasado, uh -huh. si ¿sí? Imaginemos que don Ángel uh -huh. vive para ver la sesión del Parlamento de Cataluña del 6 y 7 de septiembre del año 2017, ¿no? Es decir, decir no, no, no, decir, bueno, o sea, o sea vulnerar la legalidad esta, constitucional, estatutaria y reglamentaria, ¿no?, de, de, de, de, de una cámara, ¿no? Bueno, por eso don Ángel no tiene especial, uh, digamos, devoción por los austrias o por los borbones. ¿no? Le interesan los comuneros. Claro, tradición política constitucional. ¿no? Tradición política constitucional. El programa de la Junta Santa de Ávila... Bueno, el libro de Maraval, de José Pérez, pero quizás en el análisis político-institucional mejor el de Maraval, ¿no? Como primera revolución moderna. O si se hubiera llevado a la práctica el programa de la Junta Santa de Ávila, el nuevo Historia Contrafactual, pues Castilla se hubiera convertido en la primera monarquía parlamentaria del mundo un siglo y pico antes de, de la Revolución Inglesa de 1640, ¿no? Bueno, ese momento a don Ángel le, le importa. Y, en fin, para... No hacer largo el, el, el, el, el, el cuento, ¿no? Es decir, eh, eh, eh, a don Ángel, eh, porque además es un, él es uno, uh, si no el creador, uno de los primeros eh, eh, en emplear esta expresión, a don Ángel eh, evidentemente tiene una visión muy negativa al siglo XIX, dice que es un siglo dominado por la pasión de partido, la defensa de intereses creados, las vicitudes del lenguaje, la confusión introducida por la ideología enciclopedista hombre, que un, que un sacerdote no tuviera especiales simpatías no. por Voltaire fin, hay que destruir ¿no? a la infame, pues en fin, entra dentro yo creo que hasta del humanamente comprensible ¿no? El furor y las crueldades de la guerra civil enturbieron no poco el pensamiento público durante todo el siglo XIX y ahogaron muchas veces las voces serenas de ilustres pensadores, ¿no? ¿Pero qué dice de la restauración de Don Ángel? Don Ángel nació en 1886 y por lo tanto vivió pues, en eh, fin, mm, el 80 o el 90% del periodo de la restauración, eh, dice uh, que, mm, que no representó ningún tipo de ideal político, porque no podía serlo, porque se basaba en una ficción y se mantenía por la fuerza. El caciquismo dio cierta paz a España y tuvo apariencias de régimen constitucional. Tal vez en aquellas circunstancias era difícil otro gobierno civil, pero el caciquismo fue siempre, más que impopular, odioso, porque se basaba en la injusticia de un privilegio, odioso por su origen y más odioso por la arbitrariedad y la injusticia de su ejercicio. Esto es lo que dice don Ángel del sistema político de la, de la restauración. Eh, entonces, dices, bueno, ¿qué España defiende don Ángel? Él defiende la España de las Cortes de Cádiz y concretamente del papel precursor, que murió antes en fin de, de que pudieran iniciar los trabajos, eh, eh, los trabajos de a las Cortes, eh, de Gaspar Melchor de Jovellanos y también de Martínez Marina, eh, que a su juicio había representado en el corazón del siglo XIX Valmes y en su época eh, Menéndez Pelayo, él defiende lo que él denomina, insisto, no es una expresión que, cree, que, que, que vaya a crear él, la tercera España. Ah, dirá, dirá el ya cardenal Herrera Oria, existe una España detenida, aferrada a lo antiguo, cristalizada en lo tradicional, entendida por otra parte, la tradición muchas veces en formas viciosas y mezquinas. España opuesta casi sistemáticamente a toda novedad. Esa España no es la de don Ángel. Pero dice que, por el contrario, una España desconocedora o poco estimadora de los valores de la raza, ajena al sentido íntimo de nuestra peculiar constitución nacional, fácil en admirar la ideología de las instituciones de otros países, amiga en fin de trasplantar sin adaptarlos modelos extranjeros. Dice Don Ángel que frente a estas dos Españas ha habido siempre una tercera España y la define. Una España de un lado sabia y genuinamente tradicional en lo que existe nuestra historia, nuestra ideología y nuestras instituciones de definitivo y eterno. Y por otro, ampliamente progresiva, deseosa de recibir y adaptar a la medida de lo posible las enseñanzas sabias de otros pueblos. Esto parece casi un artículo de la pretransición de los tácitos, del grupo tácito, ¿no? es decir, ¿no? La, la, la, la vocación de conciliar ¿no? las denominadas dos Españas, igual que hay dos Francias, dos Italias, dos Inglaterras, esta, digamos que esta construcción no es privativa de, de España. ¿no? Eh, una España, dice don Ángel, que vela por la unidad nacional intangible, por la integridad de la patria, por la unidad y por la soberanía del Estado. Pero en España, que debe extremar el sentido de la comprensión y de la tolerancia para llegar hasta el confín de lo que pueda concederse en las justas aspiraciones regionales. Sobre el separatismo, dice don Ángel, separatismo lo diré sinceramente. Más temible que los separatistas de la periferia son los separadores del centro. Es frase mm, tremenda. Porque hay separatistas y separadores, eh. a mi modo de ver, eh. Ya... Ya, ya, sé, ya tenéis un arsenal para el coloquio, en fin, yo insisto en que ¿eh? tratando de esquivar los obuses o de, en fin, tratar de integrarlos aquí en el tercer espacio intercostal. ¿eh? ¿De acuerdo? Que está más o menos aquí el tercer espacio intercostal, ¿no? Sí. Más arriba. Yo siempre diciendo aquí, aquí, en el tercer espacio, dice que estaba. Vale. Sí, ¿eh? Ahí, más o menos el bazo. Menos mal. No, pero yo. ¿Cómo lo agradezco? Pues, no, no, pues casi mejor que las puñaladas. Bueno, ¿aquí aquí qué espacio intercostal está entonces o no? Ahí, lo ha... Ahí es donde pega el flato. A ver, pega el flato. Ya, claro. Ya claro, yo como aplico la doctrina de amar el deporte y, y, y, y compadecerte del deportista, pues en fin, no, el flato no me ha pegado nunca. ¿no? Yo creo que en gimnasia en primero de Wup. Cuando me suspendieron la primera evaluación no se podía creer el profesor de gimnasia a lo que yo tardaba en hacer los 100 metros lisos. Pero bueno, de eso, de mis penas en el instituto hablamos en otro momento. No se lo creía. Yo creo que había que tardar como 40 segundos y tardar como 5 minutos. Todavía debo estar corriendo allí. Bueno. Bueno, voy terminando. Ha transcurrido uh, medio siglo desde el fallecimiento de Don Ángel, o se cumplió el pasado 28 de julio, tuvo el detalle de morir el mismo día que, en fin, se reunió por primera vez la Junta General de la provincia de Cantabria, ¿no? en fin, de las instituciones de Cantabria, o sea, fue cántabro hasta para, hasta para eso. ¿no? Bueno, cuando era el siglo XX el que cumplía medio siglo. En 1950, Jean Cocteau decidió rodar, que es probablemente una de sus películas más personales, eh, Orfeo. Se basa en la fábula de Orfeo y Eurídice, con Jean Marais haciendo de Orfeo e interpretando a la muerte eh, María Casares, nuestra compatriota, María Casares, ¿no? hija de Santiago Casares eh, de Quiroga, ¿no? es decir, eh, en fin, enorme, enorme actriz, novia que fue de Albert Camus, en fin. Eh, eh, el residente privilegiada sus memorias, me parece uno de los mejores libros de memorias escrito en España en el siglo XX. No digo el mejor, porque tenemos tantísimos buenos libros de, de memorias escritos en el en siglo XX. Sobre todo los personajes de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Esta última. En la última etapa del siglo XX, más que memorias, tenemos amnesias, ¿no? O sea, hay libros de memorias, pero no cuentan lo que, lo que interesa. ¿no? Bueno, eh. Eh, en el Orfeo de Coptó, luego rodó, rodó el, el testamento de, de, de Orfeo, um, eh, la muerte se enamora de, de María Casares de Jean Marais, se enamora de Orfeo y le devuelve al, al mundo de, de los vivos, ¿no? sucumbe ante una fuerza que está ubicada más allá, como la muerte, pero también ubicada más allá de las coordenadas de espacio y de tiempo, que es el, el amor, ¿no? La muerte y el amor están ubicados más allá de las coordenadas del amor y del de, de, de, de espacio y tiempo, solo que el, el amor vence a la, a la muerte. Eh, eh, Herrera Oria, eh, la figura de don Ángel Herrera Oria eh, es una de esas figuras que vence al tiempo fugitivo, es una de esas figuras que por amor vence a la, a la muerte. A mí me parece que a la hora de definirlo eh, habría que aplicar la misma definición que en su homilía, en el funeral de Estado que se celebró en la Basílica de San Juan de Letrán el 13 de mayo de 1978, los eh, mismos calificativos que dedicó Pablo VI al que había sido su discípulo cuando era asistente espiritual en la Fuchi, Aldo, Aldo Moro. Aldo Moro, como sabéis, había sido, eh, siendo presidente de la democracia cristiana, no presidente del Consejo de Ministros, había sido secuestrado el 16 de marzo. Y su cuerpo se, enco se encontró el 9 de mayo en la vía Caetani de Roma entre botella Oscure, que era la sede del PC, y la piazza di Gesù, donde estaba la sede de la propia democracia democracia cristiana. El día de Europa, eh, por cierto. Vos sabéis que hubo un funeral de Estado cuatro días después. Quiso decirlo el Papa. No asistió a la familia Aldo Moro. Bueno, es decir, que, que, que habéis sido todos eh, perfectamente contemporáneos como yo de en fin de aquellos um, 55 días de de, de, ...en fin, de angustia y, y, y de tristeza, ¿no? todo en fin, el mundo, digamos, de pensamiento... ...todos los que pertenecemos, a, pertenecemos ya entonces a un mundo, digamos... ...de, de presencia, de militancia o de identidad eh, cristiana. Eh, eh, eh, en la humilía... ...en eh, eh, la en donde ya prácticamente es un diálogo... No, ...no ni nada retóricamente decir esto... ...entre el ya beato Pablo VI y, y, y Dios... Eh, Pablo VI murió el 3 de agosto de, de, de, de, de, de, de ese mismo año 78, o sea, le quedaban menos de tres meses de, de vida ¿no? estaba además ya pues, muy, muy corrido por la enfermedad le dedica cinco adjetivos a Aldo Moro a mí me parece que son los cinco adjetivos con los que se podría recordar también esta dimensión política, esta visión de España esta visión del Estado, de la ciudadanía de las relaciones eh, sociales, de la historia que en fin, de manera pues eh, tan breve, ¿no? si, si queréis, por momentos eh, brevísima, pues he querido compartir con vosotros, antes de que empecemos a compartir el coloquio, cinco adjetivos que a mí me parece que se le podrían adjudicar a, a Don Ángel también. Dijo de Aldo Moro que era un hombre eh, eh, bueno, sabio, mite se podría traducir entre humilde y amable, ¿no? Me, bueno, sabio, humilde inteligente y, y, y amigo. ¿Eh? Ah, nosotros no es un tema menor, eh, Cantabria existe porque existimos los cántaros, ¿no? la primera vez que se habla de nosotros, ¿no? uno hace Marco Portio Catón, el año 195 a.C., dice aquello, en fin, de Flumen Iberu y soritur es Cantabris, no, o sea, que el río eh, Ebro nace, hay que en lo de los cántabros, que hay cada uno que llame como quiera, tierra, territorio en lo de los cántabros, no es? Cántabrismo. bueno, uno de esos eh, uno de esos cántabros ¿no? eh, eh, que nació, en fin, en línea recta no demasiados kilómetros del ámbito en el que, que nace el río Ebro eh, fue Ángel Herrera Oria yo insisto para empezar con la idea con la que comencé y para mí eh, el, de todos nosotros eh, eh, a mí me parece, desde luego, el cántabro cuyo pensamiento atesora más vigencia, para mí, el cántabro de más impacto de la historia. Os agradezco muchísimo vuestra atención y me pongo desde ya a vuestra disposición en el coloquio. Muchas gracias. Bien, pues. Sí. De acción, porque yo conocí a Don Ángel, ¿eh? yo lo traté alguna vez incluso. Te voy a decir por qué. Porque Don, Don Ángel, eh, sobre todo, eh, su nación a través del periodismo, mm. fue un gran periodista. Sabes que fue el creador del debate mm. y después de ya. Mm. Y entonces también creo después, ya en los últimos años, cuando vivía en, en el León 13, que vivía allí efectivamente, mm. que es donde yo le conocí, donde yo le vi fundó la Escuela de la Iglesia de Periodismo, que era una especie de continuación de la antigua del debate. Uh -huh. Y lo que trataba en esa escuela era de inculcar todos esos principios que usted ha, ha, uh -huh. ha dicho precisamente. Uh -huh. Entonces lo que le quería decir es que fue un gran periodista y que ejerció un uh -huh. periodismo para difundir y tal. Y, y había un núcleo allí en torno a él que era, estaba también relacionado con la Fundación que está cerca y eso, uh -huh. estaba Juliá, en fin, una serie de señores uh -huh. que venían embellados y tal, que enviaba sí. de su órbita y, y luego estaba todo lo que significaba eh, la Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, que entonces, la fundó él también, por cierto. Quería resaltar que fue un gran periodista sí, sí, y sí. yo estudié en esa escuela de eso, de, de la escuela de la Iglesia, uh -huh. que había sido cuando no he un debate, y de vez en cuando, don Ángel, Pasaba y nos daba alguna, alguna charla. Desde que, que tuve ocasión varias veces de escuchar. Qué bien, qué fortuna. Simplemente. ¿eh? Qué maravilla. Claro. Y, bueno, el Ángel cogió el debate. Es decir, cuando se convierte en directo del debate, empecé que vendía, tenía una circulación de 4 o 5 mil ejemplares y en 10 años sí, lo, eh, lo multiplicó por 50. Vendía más de, de, de 200 mil, ¿no? Y el impacto del debate en la vida, en la vida nacional era verdaderamente extraordinario. Yo, sí, yo efectivamente no me he metido con esa dimensión. Eh, eh, eh, uno de los grandes especialistas en, en, en, en don Ángel era ahora periodista, es un profesor mmm, del CEO, que fue decano de su facultad de periodismo, que es José Francisco Serrano Ceja que es de Santander, que es cántabro como, como nosotros también. ¿no? Yo creo que sería una autoridad excelente no a la hora de hablar de esa, de esa dimensión de, de, de don Ángel. ¿no? Y... Pero usted ha dicho una cosa muy importante, que estando ya, siendo ya, bueno, había abandonado el obispado. Sí, claro. Y, y allí ya, ya los últimos años. ¿Cómo se llamaba el que era su secretario en Málaga? Que eso, eso lo, lo ha contado, que cuando recibe... El de él y yo, algo así? Sí, sí, sí justamente cuando, cuando, claro, cumplió 75 años, como es preceptivo, sí. presentó la, la renuncia... Y esto fue el año se este 63. Y la renuncia a Pablo VI le nombró cardenal cuando se la aceptó. Tardó casi como tres años en, en aceptarle la renuncia. Siempre se tarda en aceptar la renuncia. Bueno, hay un caso de un arzobispo cardenal muy importante de la historia de España al final del siglo XX cuya renuncia fue aceptada en cuatro meses. ¿no? Pero bueno, eso daría para otra, para otra conferencia seguramente, ¿no? Bueno, tardó más de dos años en aceptar la renuncia y, y don Ángel cuando él había, él había presentado la renuncia llega a la carta de aceptación de su amigo, el papá Montini y la conversación que mantienen los dos no tiene desperdicio no porque don Ángel es, decir, es perfectamente consciente, es un hombre además es, es, es, es la iglesia personificada ¿no? pero llega, deja de ser obispo titular de la, de la, de la diócesis no eh, en fin, y, y eso, claro, le genera impacto porque, claro, es un hombre de acción, que no está más sí, que... Sí, sí. Pero pero me interesa mucho, de, de, de, de to, todo lo que acaba de decir usted, es, es extraordinariamente interesante. O sea, Don Ángel ya con, con, con, con 80 años del año 66, cada 80 años empieza la vida, a los 80 años y a los 90, en el sentido del tiempo, por fortuna, somos muy privilegiados, vivimos la época más maravillosa de la historia, yo esto, yo lo digo siempre a los estudiantes en clase, vivimos la mejor época de la historia, ¿no? Pero bueno, tener 80 años en 1966 es como tener ahora a Adenauer cuando deja, eso me lo contaba mi Rocco Butiglione, que, que, que a él se lo contó Helmut Kohl, porque... A Adenauer, como sabéis, cuando, cuando dejó la, la, la cancillería el 17 de octubre de 1963 estaba a punto de cumplir 88 años los hacía en enero, el 5 de enero y nadie se atrevía a decirle al canciller que tenía que dejar de ser canciller pero el canciller tenía mucha debilidad por un político muy joven del palatinado historiador eh, que era Helmut Kohl y entonces le dijeron, oye Helmut y si tú se lo puedes decir al canciller y entonces Helmut en el mejor estilo democristiano no sé si alguna vez habéis tenido a Cole cerca con su 1,93, sus 130 kilos, sí, sí. impresionaba hasta. Sí. Y, y entonces empezó pues, a escribir perífrasis, ¿no? Claro, perífrasis con Adenauer. Sí. Y le dice Adenauer a Cole. Pero, Helmut, ¿qué me quieres decir? ¿Que tengo que dimitir? Dice, ¿por qué? Porque tengo 87 años. Dice, si sí, yo me encuentro muy bien, ¿no? Ahora, 87 años ahora es el principio de la vida. 87 años, el año 63, era otra... Bueno, don Ángel, o sea, don Ángel con más de 80 años todavía... Sí, sí, sí. Es sí. decir, sí. se ocupaba de... Eh, eso es una... Le di una cosa, sí. que era un hombre humilde, pero tenía mucha autoridad, ¿eh? Tenía mucha autoridad, o sea, que en el fondo, cuando estaba, pues, era un hombre humilde. Mm -hmm bastante decido, eh sí sí sí es que no a es incompatible aparte que en esta vida sin carácter uno no, no, no va ni de aquí a la policía pues, no, no, no, no no se no hace nada sí sí tenía una autoridad, carácter, sí. autoridad sí. sí sí sí sí pero vamos no eso no es incompatible en, claro. no. En... no no no humildad no, legendaria al mismo tiempo era él, sí eh, sí al no toda toda esa generación bueno o sea eh... Bueno, es un poco mayor, pero yo, yo hablo, voy a hablar también de lo que viví con... La primera vez que yo hablé con don Patricio Elwin, el que fue presidente bueno, presidente de Chile que restauró la democracia en 1990, en fin, el primer mandato después de la dictadura, hasta el 94, bueno. Y, y, mmm, bueno, había hablado antes, él había venido a conferencia que había dado en la Universidad Miguel de Cervantes, en, en Santiago, con Mariana, con, con la hija que fue ministra también, pero me dijo que... ...que si podía ir a visitarle al día siguiente... ...a tomar café, me dijo... ...si podía ir a tomar café... ...el, el, el tema no tiene su importancia en su casa... ...y fui con... ...un amigo, un amigo común... ...con el rector de la Miguel de Cervantes... ...Gutenberg Martínez Docamica... ...que este fue presidente de la Cámara de Diputados... ...bueno, en fin... ...fue presidente de las Juventudes del PDC... ...durante el pinochetismo... ...bueno... ...llegamos Gutenberg y yo... Eh, ...don Patricio sigue viviendo en la casa en la que vivía... ...antes de ser presidente... Los, ...los presidentes de Chile hasta Allende... ...que fue el primero que ocupó la moneda... ...vivían en su casa... Y Alessandri, que vivía en la propia calle de La Moneda, iba por la acera hasta su casa, inclusive a veces a comer y cenar. Eh, Fay Montalva, que vivía en la calle Indenburg, iba paseando con el ministro de Educación, Bernardo Leyton por la Alameda, saludando a los viandantes y tal, un paseo más largo. Bueno, Pero eh, don Patricio, convención de que por razones de seguridad tenía que vivir en La Moneda y no en su casa. Bueno, en una casa, bien, bueno, de un, de un jurista, un profesional, bueno... Una zona, pues no sé, acomodada de Santiago, pero bueno, bastante normal. Entonces eran dos casas. A, eh, comentó con, después que, de, entiendo, de los hechos que voy a redactar la anécdota: que bueno, que había comprado la de al lado y ahí había instalado la biblioteca y me recibió una biblioteca. Me saludó, se saludó al Gutenberg, nos sentamos los tres y dijo: Bueno, querido profesor, muchas gracias por venir a visitarme. Y digo, hombre, sí. <ríe> gracias a usted por recibirme en su biblioteca. Y dice, ¿qué quiere usted tomar, profesor? Y yo, a punto de, de decir que quería tomar, me dijo, tenemos café y agua. ¿Sí? <risa> Por si acaso? Y, y yo me le quedé así mirando y dije, Don Patricio, yo le voy a pedir un gran favor. Dice, dígame usted. Y si fuera posible, me gustaría tomar café y agua. Dice, sí, profesor no pero o sea no no la ironía cántabra, en bueno que además era lo que yo o sea, así era este o sea así vivían estos eran estos tipos no y, y también era un hombre que transmitía muchísima autoridad muchísima autoridad hay una eh, pero bueno ahora volvemos a que tendréis querréis preguntar cosas sobre Herrera o comentar o eh, eh, por, ¿eh? No, pero por comentar otra cosa sobre don Patricio, pensando en el... cuando él toma, el, eh, toma posesión el, el 17 de marzo de, de 1990 como presidente, después de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones de, del 89, bueno, la toma de posesión por, por razones simbólicas la hacen en el Estadio Nacional de Chile, porque ahí era donde habían estado, pues al en fin, después los, primer, los momentos, digamos, fundacionales de la dictadura, pues toda la gente a la que habían detenido, etcétera, ¿no? Yo si tenéis oportunidad de ver por YouTube eh, eh, eh, el, el discurso y la escena no os lo perdáis. Don Patricio estamos hablando de un hombre más joven, ¿eh? estamos hablando de un hombre que en ese momento Don Patricio era de diciembre del 18, tenía 71 años, pero bueno, igual el año, el año 90 no era cualquier edad, ¿no? Y ahora cuando dice que un Chile que tenemos construido entre todos dice militares y civiles y yo, la bucheo, el abucheo. Bueno, me han contado o sea, los diputados del ADC, de senadores y dice, pero bueno, pero ¿qué ha dicho don Pato? Eh? Como le llaman, eh, madre mía, es decir, vamos a tener que salir en lancha del país. ¿no? Uh -huh. El padre Galo Fernández, actual obispo de la ciudad de Santiago, hasta que les pidió el Papa la, la renuncia, que era entonces un cura joven entre los que estaba buchando al presidente. ¿no? Uh -huh. Y dice don Patricio, sí. Dice, compatriotas, militares y civiles, Chile solo uno. Y los abucheos se trocan en aplausos. dice Bueno, un señor viejecito, bueno, viejecito, es decir, bueno, probablemente para el país y para la época lo, lo, lo era, ¿no? De, lo que es la, la autoridad, ¿no? Es decir, no necesita de... La diferencia entre autorita, autoritas y la potestad, ¿no? Se explica en clase de romano el primer día, ¿no? Algunos lo explicamos también en clase de historia del derecho, ¿no? O sea, que... Pero, pero humanamente de una humildad eh, extraordinaria. Perdón, que me, que me alargo en las respuestas. Prometo ser más... Más cosas. Más bebé sí. en la, en la, en la en la próxima. De uno en uno, ¿eh? No, ¿Eh? Sí. Bueno, yo, yo por, sí. por hacer alguna reflexión, ¿no? De... Quede claro que era una persona de autoridad, de carácter, de autoridad con los suyos o también con todo el mundo. Porque claro, tuvo sus antipatías, como tú sabes bien, ¿no? En la derecha pues hubo gente que no, no quería saber nada con él, ¿no? en la propia CEDA, aunque la funda, luego también tiene sus… Eh, los que querían un poco… Eh, o sea, no, no había una, una vía muy clara, es decir, que fue una, de, una persona que tenía muy claras las ideas, empezando por las históricas, la Edad Media, las Cortes, lo que no quería de España, pero a veces le fallaban las posibles soluciones. Yo me acuerdo que estuvimos en un curso de corbán y, y, y había un profesor allí, que bueno, no hace falta decir el nombre, que decía, es que al final fracasó quizá un poco, porque tenía todo muy claro, pero, como pasa a todos los políticos, no sabría, a lo mejor, enfocar cómo se arreglaban los temas, porque es muy fácil decir, estos son los problemas, ya que los tenemos encima, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a arreglarlo? ¿Qué piensas tú de ese tema, como político? Eh, sí, sí, sí o, el unimos, el unimos el ejemplo, a Jerónimo con el Alfredo, Alfredo el uso, ¿vale? Fue, sí, sí. sí la la, fue una intervención de Alberto Maestra que mm. tenía... Una monografía que sea el fracaso de Don Ángel. Sí. Entonces, eh, la conclusión de ese libro, por es que el gran ideal de Don Ángel, cuando funda la Fundación Paul VI, León 13 y tal, es la ciudadanía cristiana. Mm. Entonces, ese gran proyecto es el que sí, tiene una mejor formación, pero al final. Hay namos, que plasmarlo. No que plasmarlo. de es, tener una ciudadanía cristiana. Y es un poquito. a, a eso es la tesis a la mm. que va. No creo que vaya. En, los, en el tiempo anterior mm. de la época de Don Ángel, las naciones, sino en la última, eh, lo cumple, lo que funda mm. en el año 78, mm. que es eh, la instrucción de la Bueno, es por contextualizar eso. A ver, eh, que, bueno, yo que, que he hablado con, con, con Agapito cuando estaba redactando El fracaso de, de un cristiano, eh, publicado por Tecnos, que bueno, es un libro que, evidentemente, eh, si uno tiene interés por la figura de Don Ángel, pues merece la, la pena leer. Yo creo contesto las dos cosas ¿eh? es decir, yo creo que a don Ángel también hay que verla en perspectiva histórica me explico, don Ángel se dirigía a una España que no existía o existía muy minoritariamente o la representaban cuando, cuando Jiménez Fernández eh, deja el Ministerio de Agricultura porque no saca adelante la reforma agraria porque los que no quieren la reforma eh, agraria son en gran parte sus propios compañeros dentro de la ceda eh... Bueno, en España creo que esto es un récord mundial, es decir, entre la guerra civil española tenemos a un político, y mi antiguo ministro, que fue condenado a muerte por ambos bandos, que es, que es Luis Lucia, a, el de la derecha regional valenciana, y, y que había sido diputado de la CEDA, ¿no? es decir, la tercera España de, de la que hablaba don Ángel. ¿no? Eh, eh, esto con todas sus memorias por hazaña, cuando le va a ver, eh, le va a ver eh, Jiménez Fernández, pues, porque le han pedido que deje la cartera después de ser ministro de Cultura seis meses y Azaña le explica la composición de los 115 diputados de la, de la, de la SEDA. Dice que 15 son o conservaduros, perdón, 70 son lo que diga don José María, y, uh, me parece una cifra casi optimista por parte de Jiménez Fernández, yo la reduciría en un tercio, y 30 son de eso que, fuera de dice Jiménez Fernández, fuera de España, se conoce ya como la democracia cristiana. Yo creo, insisto en que por parte de Jiménez Fernández era un cálculo, es decir, en una España polarizada y bipolarizada el mensaje, por así decirlo, tercerista de Don Ángel no, no o sea se dirigía a una España que no existía así lo explico España, decía, en donde había ámbitos uh, de pensamiento y de creación y reflexión desde el análisis y profesionales y académicos y básicamente urbanos y mediados que estaba en consonancia con el mensaje de, de Don Ángel, pero es decir, eh, cuando Don Ángel desde Friburgo condena el levantamiento del 17 y 18 de julio, la inmensa mayoría de los corregionarios de Don Ángel, eh, en, en, es decir, o, o de los compañeros de Don Ángel, eh, entre otras cosas, porque algunos, pensemos en Federico Salmón, que es uno de los que matan en Paracuellos. Y, es decir cuando apenas han transcurrido eh, desde que comienza la guerra toman bando y cuando apenas han transcurrido unas semanas desde el comienzo de la guerra pues están peleando en uno de los dos bandos ¿no? es el mismo drama de unión democrática hasta su desaparición y ese proceso le viví muy, muy, muy, muy de cerca y he visitado mucho Cataluña en los últimos años, invitado por el Instituto Miquel Colliantón y, y por la propia unión democrática y bueno, ya ahí sí que el anecdotario no, no voy a contar anécdotas y vivencias, sí, porque eso lo haría para no para otra conferencia, que esto es el Centro de Estudios Montañeses, pero bueno, para tomarnos cafés o cañas o lo que queráis, ¿no? Pero es decir, Manuel Carrasco y Formiguera, Manuel Carrasco y Formiguera, que le fusilan por orden de Franco en, en Burgos, a, porque sale de Barcelona, Carrasco y Formiguera sale al sur de Francia, atraviesa todo el sur de Francia hasta llegar a San Juan de Luz y ahí coge un... un un barquito para tratar de llegar a, a, a, a Vizcaya, bueno, el territorio que controlaba el gobierno vasco y le intercepta una patrullera, le llevan a Burgos consejo de guerra eh, condena a muerte y fusilamiento Carrasco y Formiguera sale de Barcelona porque le perseguía la CNT Carrasco y Formiguera desde el 19 de julio estaba en paradero desconocido, estaba viviendo en la clandestinidad hay un libro maravilloso sobre este tema eh, Entre el sable y la bomba de Francesca Nosa por cierto, La Sindepe, eh, que es una historia de unión buenísima, y luego, para mí, la que es una de las grandes novelas eh, españolas del siglo XX, escrita en catalán, da igual, el catalán es un idioma tan español como cualquier otro de los idiomas de España, que es Incierta gloria de Joan Sales, en donde relata muy bien la peripecia de los cristianos en la Barcelona, que controlan los anarquistas eh, durante el primer año de la, de la guerra civil, Carrosco y formiguera le mata a Franco pero sale de Barcelona porque si no se lo hubieran trabado los anarquistas lo hubieran... es decir, y don Ángel pertenecía a una España que una vez que está ya la guerra no no, no, no no existe ahora, ¿fracasó don Ángel? rotundamente, ¿no? es decir eh, eh, eh, ¿fracasó Ozanán? bueno, ¿fracasó Tomás Moro? ¿Cómo se llamaba? Eh, tenéis la obligación de no saberlo, porque si no, no haría esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo se llamaba ah, eh, el hombre cuyo testimonio envió al, al patíbulo a Tomás Moro? Gracias a ese testimonio, el perjurio fue nombrado fiscal general de Gales y después fue canciller de Inglaterra durante el reinado de Eduardo VI. Sí. Tú has visto un hombre para la eternidad, o has oído hablar de Robert Bolt, o lo sabes, bueno, no, no, no lo digas, calla, ¿no? Yo quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cinco siglos después, el testimonio relevante es el del hombre al que un perjuro envió al patíbulo, y del perjuro, aunque llegara a ser canciller de Inglaterra, no se acuerda a nadie. Es decir, como... acuerdo En uno de los cursos de... Nosotros teníamos en antes de, de mi trabajo en la, en la fundación de la Universidad Jerónimo, eh, en, en los cursos de verano, en, en, en, en la etapa en que estábamos el equipo que encabezaba a Pepe Pérez de Vargas, el, en fin, el, el vecino de Don Ángel bernas el director del Pío XII, eh, teníamos un curso sobre temas de iglesia todos los, eh, todos los, to, todos los años, y recuerdo una conferencia de, de, de Fernando Sebastián a... En fin, para mí, en fin, a la... la pues quizás con Antonio y María Rouco son las dos mayores cabezas vivas de la, de la iglesia española, ¿no? Es decir, el pensamiento, eh, en cuanto a pensamiento, de quizás olvidado de Carlos Osoro, no me he olvidado de Carlos Osoro, porque don Carlos Osoro, en fin, que yo amigo probablemente de todos los que estamos aquí, a mí incluso... No de todos. No de todos, bueno, a mí incluso me casó. Y, y sigo casado, o sea, que doy fe de... Bueno, eh, es el primero en que dice, que dice esto, ¿no? Eh, también se es que un cristiano tiene que instalarse en la, en la, en la inmortalidad, ¿no? Dice la inmortalidad, tratar de leer la historia. Es decir, el éxito y la trascendencia del pensamiento de un ángel está por venir todavía. Está por venir todavía. Es decir, el PDP de Bidó, ¿no? Antes hablaba yo de aquí de Bidó, ¿no? segunda generación... En las últimas elecciones que se celebraron en Francia, en las que ganó el Frente Popular en 1936, el PDP sacó un 2,7% de los votos y 19 diputados. Ah, que tienen el honor de haber sido, fue el único partido político en donde ni un solo diputado votó los plenos poderes del Mariscal Patin. Los plenos poderes del de Mariscal Patin los votó en una asamblea francesa donde tenía mayoría absoluta el Frente Popular. Pero Robert Schuman votó también los plenos poderes de Pétain, ¿eh? Un santo como Robert Schumann, quiero decir, ¿no? Eh, bueno, la primera vez que el partido heredero del PDP se presentó en las elecciones, desde el 21 de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, sacó el 25,7%, o sea, había multiplicado exactamente por 10, el, es decir, o sea, no hay nada más contingente que un resultado electoral, la incidencia política de Don Ángel está por llegar. Eh, es decir, si, si, si es que hay eh, ciudadanía eh, cristiana y no cristiana, eh, la óptica que aplica Agapito el, el libro, que sea cristiano y... No, Agapito no es un militante de la CDP, ni, ni es cántabro, ni, es un hombre que tiene una, una admiración eh, entusiasta por, por, por don Ángel, ¿no? Pero sí, en el cortísimo plazo, si sí, don Ángel fracasó, igual que fracasó Tomás Muro. Bueno, vamos a ver lo... hay, una, hay una cosa que es sí. evidente, que si hubiera prosperado la democracia cristiana, mm. el papel, la relevancia y, mm. digamos, y el testamento de Don Ángel hubiera sido mucho mayor, mm. porque eh, algunos autores, como el caso de Luis Jiménez y eso, mm. estaban pues, mm. en esa órbita. Mm. Pero claro, al diluirse la democracia cristiana y fracasar, pues se, se diluyó también un poco la presencia de lo que significaba Ángel. Bueno, pero esa es una intervención que da no para una, sino para 50 tesis doctorales, muchas de las cuales están por escribir, que es el fracaso de la democracia cristiana en España. En cuanto a opción partidaria, pero lo que defendía la, la democracia cristiana, y por así decirlo, las distintas sensibilidades de los demócratas de inspiración cristiana, le hace... Eh, sensibilidad de inspiración cristiana era de los tácitos, del grupo tácito, sensibilidad de inspiración cristiana era de cuadernos para el diálogo, lo que decían tanto en cuadernos para el diálogo los editoriales, como lo que decían los artículos que publicaba el grupo tácito, eso no está, no es que esté plenamente inserto, eso no constituye la columna vertebral del discurso de la transición, comenzando por la reconciliación nacional, no es un tema menor, ¿con qué lema ganó ganó Macron las elecciones eh, presidenciales en 2017? Porque, Por el mensaje de No, el, el libro, que es, un, que es un libro además muy breve y muy, muy ameno, en lo que explica eh, lo que quiere hacer, se llama La revolución. Robert Schumann, congreso, primer congreso del MRP, cuando el MRL, el Movimiento Republicano de Liberación, se convierte en Movimiento Republicano Popular en Estrasburgo, en noviembre de 1944, la revolución a través de la ley. La que crea en la revolución, que cumpla la ley. En España, el cumplimiento de la ley, esto, esto, esto, esto, esto es, vamos, o sea, no me quiero ni figurar. En determinadas partes de España, determinados personajes cumplieran la ley. Lo que cambiaría, el, el mero hecho el cumplimiento de la ley... Lo que cambiaría el clima político en este país y pasaríamos de la compulsión al, al debate, al diálogo. A partir del cumplimiento de la ley, dices, ¿el, el mero cumplimiento de la ley resuelve un problema político, no. Pero sin cumplir la ley no se puede ni, unos, ni sentar a, a, a dialogar. ¿no? Sí, pero cumplimiento de el cumplimiento de la ley, ¿no? El libro se llama Revolución y el subtítulo es Reconciliar a Francia. Para conciliar la, ¿no? la Francia, ¿no? reconciliar a la Francia, conciliar a Francia. ¿Esto? Pero de esto hablaba también en el exilio, en sí, fin, hay documentos ya del Partido Comunista de 1956 hablando de la reconciliación nacional, ¿eh? sí. Y ya no digamos, eh, en fin, eh, la mitad lo, o el 80% de los que estaban en Múnich en el contubernio en 1962 eran en mayor o menor medida eh, herederos espirituales o discípulos o amigos eh, de, de don Ángel Herrera, ¿no? Ahora legítimamente ¿eh? o sea, la hora de la transición es el pensamiento de don Ángel o pues el pensamiento de don Ángel se va a plasmar yo creo que muy fielmente hasta la sensibilidad autonómica el discurso contra los separatistas pero también contra los separadores bueno pero otra cosa es que legítimamente eh, eh, legítimamente ¿eh? haya hay quien piense que todo esto de la reconciliación nacional fue una fábula o una invención o una especie de, de constructo de no sé, una especie de élite eh, gatopardista que aceptó una carcasa democrática para yo estaba allí, hombre no era no era muy muy mayor eh, pero pero seguro que no solo en mi familia hay historias de reconciliación entre combatientes en ambos en ambos bandos que, que por cierto, desde que yo era niño, eh, desde que tengo un razón, les oía hablar muy claramente y muy nítidamente de lo que había pasado, no había ningún tipo de pacto de silencio, ¿eh? en navidades y no navidades, y por lo menos es, es la experiencia de la que yo eh, provengo, ¿no? Es decir, y si, es decir, bueno, decir que, que no hubo reconciliación, que fue una invención, que fue una especie de pacto oligárquico, plutocrático... A mí eso me parece falso, porque yo estaba allí. Y, pero si los historiadores, los ciudadanos en general, pero bueno, los historiadores del derecho, pero bueno, de historia del derecho por ese orden, eh, eh, sobre todo los historiadores, aquí tenemos una especial responsabilidad, consintiéramos en que ese, digamos, proceso de sustitución, como dicen ahora, el relato, el metarrelato, ¿no? O sea, lo que pasó en la transición fuera reemplazado por una especie de relato AZOC. Entonces sí que el legado de Don Ángel podría peligrar, o a lo mejor el legado de Don Ángel eh, eh, estaría más vigente que nunca porque tendríamos que poner contra kilómetros a cero y regresar al momento fundacional, con el pensamiento de Don Ángel y decir no, es decir eh, bueno no es un tema no es un tema menor eh quien domina la historia domina el presente y no digamos el el, el futuro eh en estas universidades católicas mm. que han proliferado últimamente, ya no sé la de San Damas, ¿no? sí. La de Madrid, la de Murcia, la Católica y otras. Mm. ¿Hay, ¿Hay influencia del pensamiento de don Ángel? ¿Puede haber ahí algo? Hombre, y... Mena, ¿o hay? A ver, yo, yo llevo toda mi vida en eso que se llama el sistema público de enseñanza. Bueno, toda mi vida, desde el jueves 17 de septiembre de 1970. En que empecé primero de G.B. en el colegio entonces nacional Cervantes de Torre la Vega y hasta hoy, ¿no? Y no soy la mejor autoridad para... ni No soy la mejor autoridad para hablar de nada. Bueno, en rugby-gales de los 70 me defiendo. ¿eh? Eh, pero pero solo en, solo sobre ese tema. No, lo digo en serio, vamos. Eh, lo de rugby-gales de los 70, pues sobre todo porque me lo han dicho jugadores internacionales de Gales que, eh, no, que pero no, hablando en serio. Es decir eh, Pero bueno, el Seu... Es decir, las universidades, la, es decir, primero el CEU San Pablo, luego el CEU Herrera Oria, la la, Cardenal, la, la, la Universidad Zabat Oliva en, en Barcelona, el CEU, Es una creación de Don Ángel. O sea, digamos que, en fin, nada, de las familias de universidades de inspiración católica más importantes de España, como tal familia de universidades, yo diría que más importante de, de, de España, es pues una creación directa de Don Ángel, Colegio de Estudios Universitarios, ¿no? Y las restantes universidades católicas, hombre, yo conozco eh, docentes y figuras vinculadas a la Universidad de Navarra, a la Francisco de Vitoria en Pozo de Alarcón, a la Católica de San Antonio en Murcia, eh, en todas las cuales la figura de Don Ángel, bueno, aquí tenemos un egresado de Navarra, si no me equivoco, ¿no? Y la figura de Don Ángel es, es, es benemérita, o sea, el respeto que, que rodea a la figura y al pensamiento y al legado de Don Ángel, es extraordinario seguramente me he olvidado de más y bueno, le, le, la, las dos pontificias ¿no? eh, la, la, es decir, eh, la de Salamanca y Comillas y, es decir eh, la, la Universidad de Sándame es un poco diferente porque es una universidad eclesiástica, es la universidad de, de, del arzobispado por, por, por así decirlo no pero también, es decir, la de Don Ángel es eh, benemérita también, es decir, ¿no? el respeto que la rodea pero en el caso del CEU es que es, era lo que quería Don Ángel, ¿no? Siguiendo el modelo de la Universidad Católica del Sagrado Corazón ¿no? y el planteamiento, Agostino Gemelli, en fin, muy conocido por el policlínico, en donde se ingresaba siempre a San, a San Juan Pablo II durante su enfermedad. Y, y Agostino Gemelli eh, lo cuenta: eh, que él era, eh, él era un médico eh, socialista y, y ateo hasta que en, en, en el hospital, el antiguo hospital mayor de Milán, que ahora está el rectorado de la, de la pero de la civil, la Universidad de Milán, vio eh, la actuación de los sacerdotes y de las monjas con los enfermos, y se convirtió, y pensó Gemelli, eh, claro, dice, yo era ateo, o sea, él no era anticlerical y tenía especial hostilidad, hostilidad hacia la iglesia, sencillamente... Pues era ateo, ¿no? Un poco a la paz, eh, porque era, no porque fuera médico, sino, bueno, era, era, era, era ateo, ¿no? Y dice, claro, dice, yo era ateo porque no conocía la, las obras de la Iglesia. Ahora que conozco las obras de la Iglesia, bueno, sí, si, sacerdote, etcétera, voy a dedicar mi vida a que todo el mundo... ¿Y, y, y cómo, consigo, cómo consigo, digamos, eh, fecundar el mundo? ¿Cómo consigo que se filtre lo, el trabajo de la Iglesia en la sociedad? Pues... Mismo planteamiento de donaje, ¿no? La formación de las élites, ¿no? Estamos hablando, claro, del planteamiento de los años 20-30, ¿no? Eh, funda la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Y la Universidad Católica del Sagrado Corazón, desde la fundación, se convierte en el epicentro de la oposición al fascismo. De la Universidad Católica del Sagrado Corazón eh, salen. Eh, eh, eh, salen resistentes, salen eh, in, in represaliados en campos de concentración, exiliados. Eh. Toda la oposición a los pues, Eti, la Pira, la eh, eh, Chati, eh, eh, el propio Aldo Moro. Eh. También, un tema que llevaba te, muy a rajatabla don, don Ángel. Eh. Estamos hablando, he ido citando. Los padres de Giorgio Lapira eran agricultores de Dosetti. Bueno, los de Dosetti tenían buen pasar porque el padre era, era farmacéutico. Los padres de Aldo Moro eran maestros de escuela en la Italia de principios del siglo XX. Los padres de Lapira, agricultores, he dicho ya. Los padres de Mario Sielva, agricultores de Caltagirone. Mario Sielva era del mismo pueblo que Luigi Sturcho. Bueno, es estamos hablando es decir, de, de, de personas de una, digamos, una procedencia social... Eh, de clase media tirando a clase media humilde o extremadamente humilde ¿no? y cómo se preocupa Gemelli de conseguir que haya un programa potente de becas, etcétera, algo que también van a hacer don don Ángel desde el Instituto Social de 13, desde la Fundación Pablo VI es decir que, que los recursos económicos no sean un obstáculo para que las personas de valía se puedan se puedan formar ¿no? una cosa un, sí, un, muy bonito, una cosa interesante sí. entre que vivieron tiempos entre don Ángel y San José María, sí. ¿hay alguna similitud ¿Hay que podría decir que mire, son, son, ¿qué, qué, ¿Qué relación cabría de establecerse entre ellos? Los, los dos son, son con, hay, hay contemporáneos... Decir, no son ¿Eh? No son ¿se, se conocieron. Sí, sí. Sí, pero... Sé, pero cada uno tenía su... Cada uno tenía su... Pero hay, hay, hay, hay tema Hay unas jornadas el 23 y el 24 de noviembre, vamos, si le interesa el tema, en, en Madrid, historia del, de, del Opus Dei, pero he visto el programa y no, no no hay una no hay un renglón monográfico dedicado a este tema, pero que duda cabe que es un, un gran tema. A ver, don Ángel, es decir, el abanico de relaciones de, de Don Ángel, Don Ángel tenía una relación eh, muy correcta con, con el general Franco, por ejemplo. Es decir, es que vamos a ver. Claro, Don Ángel era un peligro, pero pero Franco le, le respetaba mucho, ¿no? Es un tema antes decía, yo digo, me, me lo sacarán ahora en el, en, en el coloquio, bueno, lo, lo, lo saco yo, me pregunto a mí mismo. ¿no? Es decir, eh, ahí parece, Franco ha estado internacionalmente en 1945, ve que si única, la única salvación que tiene si quiere romper el aislamiento internacional es establecer una relación privilegiada con la Santa Sede... Y evidentemente, la, es decir, la Santa Sede se muestra receptiva a cambio de que haya unos compromisos para iniciar un proceso de apertura y democratización del régimen. Ah, y es en ese contexto, eh, don Ángel siempre, desde la doctrina de acatamiento al régimen establecido, entendía que, que, que, que en, en ese sentido, es decir, era dable eh, incorporarse al gobierno para desde el gobierno, digamos, pilotar y liderar, y cerciorarse y asegurarse de que ese proceso de apertura y democratización del régimen se iba a producir. Franco, en el momento en que está ya la guerra fría y tiene la certeza de que los americanos no se lo van a cargar, porque, en fin, el enemigo es americano no es Franco, es Stalin, pues vamos, de todos los compromisos, evidentemente, en fin, o la amoralidad que le caracterizaba, y con bueno, el mito moral, no es que fuera inmoral, es que era bastante amoral, pues se vuelve atrás, ¿no? Pero se equivocó don Ángel... Os pongo otro ejemplo histórico más próximo en, en, en el tiempo. Y perdón si me estoy alargando, pero bueno, es que me entusiasmo. <risa> referéndum chileno del 5 de octubre de, de 1988. ¿Esto contado por los propios chilenos? Es decir, es un referéndum, evidentemente, para que Pinochet se perpetúe en el poder. De ganarlo, eh, va a consumir un nuevo mandato, más lo que le queda, se hubiera sido presidente hasta el 99 Pinochet, ¿no? Había ganado ya el referéndum del año 81 eh, A pesar de que la campaña de la oposición había sido brutal El famoso mitin de Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán En el que eh, Frey Montalva firmó su sentencia de muerte Está abierta la causa porque está ya prácticamente demostrado Que fue envenenado por orden de Pinochet ¿no? Bueno, estrategia de la oposición Referéndum, es decir si, si sale que sí o sea, si no vamos al referéndum, si no participamos, lo eh, gana Pinochet y va a ser presidente hasta el 99. Si vamos al referéndum y perdemos, estamos legitimando el resultado. Porque no es un referéndum como del 81, porque se ofrecen a la oposición espacios en la televisión, publicidad en los medios, etc. Claro, todo el mundo piensa que Pinochet, no sé, ¿os acordáis? Yo, vamos, yo tenía menos duda que Pinochet iba a, man, a manipular el resultado y que iba a salir que, que sí, ¿no? Dice, pero encima, como hemos participado, hemos legitimado la permanencia de Pinochet en el poder. ¿Qué hacemos? No? O sea, ¿qué se hacía con Franco el 45? O sea, ¿se le dejaba que siguiera aislado, probablemente, es decir, llevando al país al umbral de una situación? Es decir, previa... o, o se trataba de forzar el cambio de... En el caso chileno... Deciden participar. en... Hay una película, si os, si os gusta el cine, que seguro que sí, maravillosa, de. ¿Cómo se llama? Se llama el hermano de Hernán. Pablo Larraín, gran director de cine, ha dirigido películas como Neruda, como Jackie, un director extremadamente interesante, uh, que se llama, ¿no? Protagonizada por Gabriel García Bernal. Hombre, es muy peliculera, ¿no? Parece que fue producto de la campaña de marketing de la oposición, la que determinó el resultado del referéndum y el tema fue más profundo, ¿no? Pero se fue al referéndum y el referéndum se ganó. Y el resultado es que Pinochet salió de. salió de, de, de la moneda. Y hay que oír a un chileno que estaba en el comando, bueno, pues yo hablo del tema con General Arriagada, que era el que dirigía el comando del no, y el momento porque durante una hora los primeros recuentos está que sí. ¿no? Y de repente durante una hora se produce un apagón informativo. En el momento que te encuentra, pues eso, Gutenberg, y Eduardo Safirio, y Mico y Mariana Elwin, y Nacho Walker, y, y que, que Nach Nacho Walker, por ejemplo, había sido el primer abogado que había trabajado en la vicaría de la solidaridad con don Raúl, con el cardenal de Santiago de Chile, Raúl Silva Enríquez, ¿no? De varia es decir, el trabajo de la vicaría de solidaridad también da para varias tesis doctorales, ¿no? En el momento en que se dan cuenta de que han ganado el referéndum, ¿no? Bueno, en España falló, pues, en fin, decir, hombre, un dictador cumple sus compromisos, es decir, don Ángel y, y Martín Artajo y fueron un poco ingenuos o inocentes hasta la ingenuidad. Seguramente fueron muy ingenuos. ¿no? Seguramente fueron muy muy ingenuos, ¿no? Pero bueno, también las decisiones de don Ángel hay que ubicarlas en su eh, en su contexto histórico, ¿no? Hay que leer siempre la realidad en, en su contexto histórico. Si, no es imposible, si, no, si, si uno no entiende la realidad en su contexto, es imposible vivir, ¿eh? Yo no sé quién os parece el peor gobernante de la historia de España. A mí, Fernando VII, estaríamos sacando los cuadros de Goya de los museos. Si aplicáramos los criterios del año 2018 al año 1808-1818, ¿no? A don Ángel también hay que verle desde 1880, desde que va a estudiar a los jesuitas, al Colegio de San José de los Jesuitas en Valladolid, hasta que se muere el 28 de julio de 1968, ¿no? O sea, que entiendo yo, ¿eh? Eh, ...estudiar el paquete completo... ...oye, perdonadme, que es que... ...me, me, me alargo muchísimo... ...es que cuando le dais la palabra a un profesor... ...la tendencia que tiene es hablar 45 minutos ininterrumpidamente... ¿no? ...bueno pues... Eh, ...ah, perdón... ...yo quisiera hacer una pregunta... Sí. ...que es casi obligada... Sí. ...y además sin el apoyo moral... ...de mi vicepresidente... Que ...me hubiera echado una mano para resolver... este tipo de cosas, tengo que preguntar una cosa muy sencilla... ...se está montando en estos momentos algún embrión de mm, neodemocracia cristiana en España en torno a la figura eh, de don Ángel eh, eh, hechos, la última vez que se presentó a las elecciones a las dos últimas veces que se presentó a las elecciones en España un partido eh, a, cuyo programa electoral era la, Hablaba de la doctrina social de la Iglesia, la compasión y, o sea, parecía cristianismo y democracia de Maritán del 42. Son dos procesos electorales, las elecciones catalanas del 27 de noviembre de 2015 y las elecciones legislativas del 20 de junio de 2016. En las elecciones catalanas era la Unión Democrática de Cataluña. En las de 2015 el resultado fue 102.000 votos y 2,6% de los votos. En las de 2016 el resultado fue 63.000 votos. La Unión quedó por detrás del PACMA en Cataluña y el 1,2% de los votos. Esa es la última experiencia de un partido, más allá de que en España... Evidentemente, hay otro partido de ámbito nacional, además, que forma parte de la Internacional Demócrata Cristiana, guión Internacional Demócrata de, de Centro, que es el Partido, que es el partido Popular. Ah, y, de, formaba parte del PNV, de hecho el PNV eh, fue uno de los partidos eh, que estuvo en la reunión de Chofontén de 2 de junio de 1947, que dio lugar a la fundación de los nuevos equipos internacionales, pero después del Pacto de Lizarra fue expulsado de la IDC ¿no? en, en 1947. El Partido de Izara fue en 1998, fue expulsado el PNV de la IDC en 1999. Y hasta donde yo sé, uh, desde entonces no ha habido uh, ningún intento de eh, fundar ningún partido que ni remotamente se llame Partido Demócrata Cristiano, o, o quiera ser un partido, digamos, demócrata cristiano, uh, no como pueda ser... Eh, Cualquiera de dos partes, es decir, como podía ser el MRP francés, la, D, la DC de De Gasperi o la Unión Cristiano-Demócrata eh, Alemana o el FVP, o el Esterische Volkspartei austriaco. Dicho lo cual, eh, hay partidos, han surgido algunos partidos, algunas formaciones con un discurso, eh, por así decirlo, confesional. Eh, de muy reducido espectro, para la democracia cristiana, eh, esto, esto, esto, esto del ABC es la democracia cristiana, no es una fuerza eh, confesional. Y dicho lo cual, hay algunas personalidades que estuvieron ligadas al mundo del grupo tácito durante la transición. Estoy pensando, por ejemplo, en José Manuel eh, Otero Novas, que desde el aula... Uh, me parece que se llama de estudios políticos, o centro de estudios políticos del de CEU OCB. sí que ha abogado en los últimos meses, en el último año, por la creación de una plataforma que es una fórmula distinta a un partido político, por así decirlo, de convergencia de, de, de, de manera horizontal o transversal de las sensibilidades cristianas que puedan insistir en distintos grupos políticos Así como de sensibilidades cristianas que puedan estar en el mundo profesional, eh, siempre se habla del mundo académico, pero bueno, el mundo académico, no decir uno cuando va a tomar el café con churros en la facultad antes de entrar a clase a, a las 9 de la mañana, no viene ningún compañero y te dice, Enrique, tenemos que sacar otra vez adelante la democracia cristiana, eso a mí no me ha pasado nunca, en fin, los 24 años que llevo en Madrid, ¿no? No sé qué pasaría si alguien me lo dijera, creo que me... Me quedaría muy desconcertado, ¿no? Es decir, no no, no es una... ¿eh? No hasta donde yo hasta, donde, hasta donde yo sé. No sé si he respondido suficientemente. Bueno, pues muchísimas gracias oh, hombre, al ponente por su gran elocuencia, por el gran esfuerzo. No, <risa> no absoluto. Eh, y la, en fin, la, la excelente intervención que ha hecho. Y vamos a proceder a hacer la simbólica imposición de la medalla, sí. para lo cual cedo, digo simbólica porque esta es la medalla que usamos para, in, ah, para imponer bueno. a todos los socios, ah, bueno. <risa> para cuestión de la fotografía y demás. Ah, bueno. eh, Te cedo. Colaboración. El, eso bueno. Ahí estamos. Bueno. Ahí es. Y el, bueno. digamos, el... La acreditación de la pertenencia bueno, al Centro gracias, de Estudios Montañeses y el pin de fin. Muchísimas de, gracias. De, de, de la solapa está conseguido, más o menos. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así. Muchas gracias. Bueno, pues el primer, bueno, muchas gracias. Y el primer lunes de septiembre me tendréis aquí, pero no hablaré. ¿eh? ¿No? <risa> <risa> bueno, a lo mejor en el coloquio. No, muchas gracias, claro. de verdad. Bueno, pues eh, el tercer punto del orden del día, hoy nos le pasamos, porque es la actualidad del centro y como hemos tenido junta el lunes pasado y ahí ya he explicado todas las novedades que había, hoy no hay prácticamente nada que decir, porque en una semana y además de agosto, bueno, por decir algo, sí, que nos ha llegado por fin del Gobierno de Cantabria la aceptación o la aprobación por su parte, de los nuevos estatutos, que ya les ha costado, pero por fin ya nos los han registrado y ya a partir de ahora rigen a todos los efectos los estatutos que aprobamos pues hace año y medio aproximadamente. Pero no ha sido todo lo que ha habido en la semana. De modo que pasamos a ruegos y preguntas, si es que hay algún ruego, alguna pregunta, y no siendo así, pues quedamos emplazados para el próximo mes... Para la primera el primer lunes de septiembre 3, en, eh, 3 de septiembre 3 de septiembre exactamente sí, sí, sí. que eh, tendremos eh, la intervención de Francisco González de Posada eh, quien impartirá la, la conferencia correspondiente a ese mes muchas gracias por la asistencia y feliz resto de mes muchas, gracias. muchas, gracias. muchas gracias.